Y comenzamos. <ríe> ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Regresamos a una ocasión más de la tulpa de las 9.44 9 y a casi 9.45 de la noche. Bienvenidos sean otra vez a esta cosa que es casi, casi, eh, no obligada, pero sí, pinche Clau, me la regresó después de haber sacado... Eh, no sé si se acuerdan anduvimos haciendo un, un corte de rosca ahí eh, cuando hicimos la tulpa de Día de Reyes y a nadie le salió el muñequito así es que nos aventamos un piedra papel o tijeras para ver quién se aventaba una tulpita como no era ni siquiera regaño, no era castigo ni nada de eso, sino que era una como reto ajá un pequeño retillo y había quedado ella, pero después a mí me salió el chingo muñeco y ya me la pellizqué así es que vamos a aventarnos algo rapidito, tampoco tan extenso por cuestiones de trabajo y por cuestiones que tenemos con nuestro club de los licenciados. Luego les explicaré qué pedo con ello. Pero espero le estén pasando bastante, bastante bien en esta nochecita. Gentecita preciosa que nos está escuchando. Si es la primera vez que nos escuchan, eh, debemos de darle la bienvenida. Espero se encuentren bastante bien. Para la mayor parte de gente que comienza, que entra a estas cosas y no se da cuenta de qué chingados estamos hablando. Básicamente es... Nosotros contando historias de terror o contando o divagando o desvariando uh, al aire, todas estas cositas se suben directamente a nuestro podcast que se llama Memorias de un Nahual o pueden buscarlo como La Tulpa de la Chingada Medianoche. En Spotify, en iTunes y en un chingo de sitios más, pero por lo pronto no voy a seguir hablando hasta que haga la presentación de la tía Clau, que se encuentra aquí a mi ladito ya echando desmadrito. El día de ayer no. no ¿Digo? ¿De ayer? ¿Fue de ayer? Sí, ayer? De ayer no anduvo tanto con nosotros porque anduvo haciendo unas cuantas cositas que si quieren saber qué es, necesitan entrar a las redes sociales de la tía Clau para que se den una vueltita, para que chequen, insisto, lo que estuvo haciendo ayer. Si no, pues. No vamos a andarles spoileando todo eso, pero insisto, no hablaré más. Y le damos paso y micrófono abierto a la tía Clau. Hola, mis bebés, ¿cómo están? Este, Espero que la estén pasando muy bien y que estén acostaditos en su cama o tomando un café, comiendo un pan o una galleta, no sé, algo súper rico que amerite un día frío, como el día de hoy. Eh, Alguien está preguntando, bueno, varias personas ya me están preguntando que cómo estaba de la mano. No, Hola, no, bebés, no me quemé este año. Afortunadamente no tuve un accidente de diciembre, de diciembre, fin de año, de Navidad. No, no, no. El chiste era de que este, hace años me quemé la mano este, cuando tenía nueve años. Entonces, a ver, este... vamos a entrar en contexto porque mucha gente le está preguntando esto a la tía Clau porque ella puso un estado hace unos sí, no sé. eh, minutos. Puso un estado, no sé si, ¿dónde lo pusiste? ¿Sí? ¿En Twitter? En... en el Twitter. En el Twitter puso un estado a raíz de que nosotros, si se han recordado, tenemos una, un, un peluchito que le decimos que es la papa frita. Después de cierto tiempo comencé a decirle también a la Clau que era, ella era la papa frita. Y de vez en cuando divago, realmente divago un chingo y digo pendejadilla y Media mientras estamos aquí. No necesariamente el aire, digo pendejadas, normalmente digo un chingo. Y en ese momento le pregunto, ah, ¿por qué está frita la papa frita? A lo cual la Clau dijo... Porque la metieron en aceite. Y ahí hubo una pausa y después la clau se suelta a decir... Como a mí. Y yo me quedase pensando, como a ti, como a ti. Y de repente la Klaus alza la mano y le digo, ah, no mami, sí es cierto. pinche <risa> chiste súper cruel porque es bastante cruel. Pero ahí, ahí es donde ya la tía Klaus explica. ¿Qué? Ah, ¿otra vez lo mismo? Sí. Este, pues sí, o sea, hace años, cuando tenía como nueve... Me quemé en diciembre la mano con aceite caliente, tuve quemaduras de segundo y tercer grado en la mano. Entonces, eh, yo realmente le decía a la papa frita por el, el peluchito, pero la tía Klaus de llamar también la papa frita porque pues también pasó me por hago, aceite. Me hago llamar, <risa> tú me haces llamar, pero hoy, ahorita salió ese chiste. Cruel. <risa> Súper cruel con eso. Sí. Eh, sí, sí, sí, ah, muy buenas eh, tardes, noches, días, donde nos encuentren Escuchándose en este podcast, en vivo eh, Y lo digo así porque también tenemos por ahí a gentecita de muchos otros países Que nos están mandando su cariño, su afecto y su amor Y nosotros se lo mandamos totalmente de regreso Y créanme que, que con mucho, mucho, mucho amor mexicano Así con sombreros y catus y cosas así como normalmente nos ven a los mexicanos Diciendo arriba, arriba porque si sí, hay gente que sí me ha preguntado cosas así, pero sí, entonces, pues sí, me, me la pellizqué, justamente después de sacar otro pedazo de la rosca, me salió el pinche eh, chamaquito, me salió el No Baby Yoda, eh. y pues ya la clavo, y no pasó ni tres minutos de que había sacado esta madre, dije, ah no mames, me salió esto, cuando de repente ya subió la, la, la historia al Twitter, donde puso así de este pendejo le tocó el, el muñequito. Así es que yo me libro completamente. Lo delego a este baboso para que cuente las historias. Y como creen, aquí estamos. Precisamente para contarles una y otra. y Bueno, una historia, yo creo. En específico. Insisto, porque tenemos poquillo tiempo. Pero. Pues aquí andamos. Por cierto, queremos agradecer muchísimo a la gentecita que nos ha enviado cositas. de nuestra wishlist. No solamente eso, sino también a las personitas que nos han aventado estrellitas. Gracias por. por eh, para que nos compremos un taco, que se llama en esta ocasión la, la meta. Y por cierto, muchas, muchas gracias a las primeras estrellitas, Liz Escobar de León, por tus 300 estrellitas, muchas gracias. Te mandamos un abrazo desde lugares como Mordor, aquí en el Estado de México, a un costadito hay un chingo de güeyes celebrando y no es mame. Hace unos instantes teníamos un grupo de pendejos, unos, eh, COVIDiotas. Ajá, unos covidiotas estaban aquí enfrente eh, de la casa, estaban echando chela, estaban echando tragos y... Ya saben, típica reunión de, de, de batillos que tenían ahí sus este, sus micheladas, estaban ahí dando de besos. Entonces, no hay pedo con que se den de besos, pero pues no es eh, tan adecuado andar echando fiesta. No, en realidad estaban reparando un carro, pero de repente ya tenían aquí la música, aquí bien, bien maciza, un, un, un metal aquí bien pesado, como era en la calle de las sirenas y cositas así. Y estaban acá, y la neta, ahí tenían sus cumbias, estaban echando desmadrito y... Por un momento llegamos a pensar que tal vez no íbamos a hacer eh, el, el stream porque estaba haciendo un chingo de ruido, estaban echando desmadrito y al chile si es historias de terror y de repente escuchas a un pendejo gritar en la parte de atrás alguna mamada, eh, pues al chile como que no se disfruta tanto. no Es como en el cine cuando vas a ver una película de terror y de repente estás muy, muy picado viendo la escena y no falta el pendejo en la parte de atrás que diga, mira se parece a mi suegra. Entonces, uh, todas esas cosas no están chidas, eviten hacerlas sin, o si no tienen la posibilidad, pues ya en casita, ¿no? Se chingan ahí su peliculita de terror con un par de palomitas con la persona indicada o solitos en casa a las 2, 3 de la mañana para que pegue chingón, para que amarre chingón y, y no andar, eh, andar aguantando todo eso. Aunque he de decir que esas reacciones de tener que decir alguna pendejada dentro del cine obedece a que la persona en específico no puede aguantar la sensación de miedo. Y necesita romper la tensión con algo. Entonces posiblemente esa persona se esté cagando del miedo o sea un perfecto cretino. Entonces fuera de todo eso, pues afortunadamente se forma la chingada y nosotros estamos felices de ello. De hecho pasó una patrulla enfrente y ni les dijo nada a los hijos de la chingada, pero bueno. Sí, eh, pinche, pinche patrulla babosa. Ya sé, no, no, no, no, este, qué bueno que ya acabó todo eso y nosotros tenemos un ratito para poder estar con ustedes. Por cierto, saludos también a Ashley, que dice que está trabajando, está trabajando siendo eh, esclava de, de, de varias cositas por allá. Un, un abrazote, Atlas. Espero acabes tempranito también para descansar nuestras ocho, <risa> ocho horas. <risa> claro. Ay, ay, ¿Algún mensajito antes de comenzar? Um, que yo soy la papa frita y tú eres el señor cara de papa, o que somos los señores caras de papa y así. Pues me gusta las papas. Estoy como eh, queso, creo que es de, de la mansión póster Dice, me gustan las papas. Ese ese mono es el más horrible de todos, o, no mames. ¿O quién era? No, creo que era uno grandote, un uno eh, moradito que decía, ah, gustarme las papas. Se llama Eduardo. Eduardo, el que decía, me gusta el queso. Me que hablaba papas. como ruso, ¿no? Gustarme las papas. Me gustan las papas. Sí, sí, sí. Gustarme las papas. Gustarme, ¿no? Me gustan las papas. <risa> sí, lo Ay. que era ese y Blue eran como los más bonitos, creo. Sí. Digo, nunca me senté alguna vez a verlo bien, bien, bien. No, eh, yo creo que en esa parte de Cartoon Network ya no me tocó. Eh, de hecho, a mí me tocó cosas como los primeros Cartoon Cartoons, uh -huh. que ya sabes, eh... Te iba a decir este, Pinky Cerebro, no, pero eso, eso Ay, es eso mucho bien. atrás eso es de la Warner. Uh, no, eh, de los cartoon cartoons como lo era el laboratorio de Dexter, Johnny Bravo, Ed, Eddie Eddie, uh, me tocó Soy la Comadreja, um, La Vaca y el Pollito, que de hecho Soy la Comadreja fue, salió de La Vaca y el Pollito. Uh, todos esos cartoons, cartoons clásicos, ya sabes, eh, Las Chicas Superpoderosas, todos esos fueron como los que me tocaron en su momento pero la que más, más, más me gustaba un chingo era Coraje, el perro cobarde. Era una mezcla tan rara de, de animación, porque mezclaba animación 3D, stop motion, la hacía una cosa rarísima, aparte el doblaje estaba buenísimo, como, como le, le metían mucho feeling por parte de todo eso, y algunos chistes que bueno, afortunadamente se quedaron para la memoria, para la posteridad, desafortunadamente ya no los han dejado. Y eso incluye muchas, muchas eh, cuestiones de, por parte de la dirección. De quienes están haciendo el doblaje evidentemente por parte de Cartoon Network y más gente que se encarga de dos que tres cositas, tuvimos la oportunidad de platicar en algún momento mientras estábamos echando desmadre en Playa del Carmen, estábamos con José Arenas, ustedes seguramente, tal vez el nombre no les se les haga conocido, pero José Arenas es la voz de Jake, el perro, uh -huh, de la primera voz. La primera voz. Es, eh, eh, ese güey que hacía la voz de precisamente Jake el perro en Hora de Aventura uh -huh. era el que le dio ese saborcito tan rico al, al personaje, estaba muy cagado de verdad, estaba muy, muy, muy chido y precisamente él eh, estábamos eh, desayunando, comiendo, no me acuerdo que estábamos uh -huh. y nos andaba explicando el por qué, cómo es que le dio los, los tonitos de voz, cómo fue que fue mezclando ahí los personajes, todo un tipazo, ¿no? estábamos echando chelas ahí en, en el hotel. Eh, estábamos eh, platicando acerca de todo eso y dijo no pues es que en algún momento la, di la directiva me dijo sabes que todo lo mexicanísimo todos los detallitos pues tenemos que hacerlo más neutro e inclusive los tonos de voz se le cambiaron al personaje y pues tomó otro rumbo completamente pero se le recuerda un chingo no totalmente ese a ese, a ese personaje por esos, esos detallitos que, que tenían y por ejemplo yo me acuerdo que antes en las, las caricaturas tenían mucho eso no de andar metiendo eh, esos detallitos, inclusive en los ochentas y noventas, pinches personajes se aventaban albures, me acuerdo de las tortugas ninja que de repente se soltaban dos que tres cosas, la neta yo no los entendía pero una vez que los vuelve uno a ver siendo grandes de repente es así como que oh, oh, oh. no, así está, sí están manchaditos y sobre todo, como algunos actores de doblaje nos han, nos han comentado cómo eran que hacían el doblaje antes, que como no se tenían pistas totalmente para crear como un, un, una serie de pistas actuales para grabar todo esto, se metían todos al, a, la, a la cabina y echaban desmadrito. ese que sucedía, por ejemplo, cuando estaban grabando El Rey León, que estaban ahí todos en, en el desmadre, que estaban echando chela, estaban eh, tomándose una copita, que estaban fumando, todos ellos, pero salían las cosas y era más natural porque estaba el, el, la persona, estaba la presencia. Dice, actualmente, pues... Son actores, saben perfectamente cómo hacer eh, la grabación, dice, pero le falta como ese, ese feeling, ¿no? El sentirlos todos acá. dice pero a veces se, se trata como de, antes era como de improvisar un poquito, pero ahorita se trata como de mejorar, ¿no? La calidad y todo eso, por eso ya no se hace. Pero precisamente de esas eh, caricaturas, como la de Coraje, el perro cobarde, como la de Flapjack, también que era super creepy. Pero te mamaste, había unas escenas, unos estilos muy cabrones. O como inclusive Rennie Stimpy de este John Cage de Craig Falucci. Ese güey tenía también unos estilos que se hacían que los personajes se vieran grotescones. No sé, me gustaban un chingo esas cosas. Y de chavito siempre, siempre me dio como entre cosita y miedo, coraje. Siempre, siempre me dio como, como esa sensación de que iba a salir alguna chingaderita por ahí que te, te iba a espantar. Y de tantas cositas que se suscitaban en, en esa parte, no sé si en algún momento te llegó a robar el sueño algún capítulo de esos. Okay. ¿A mí? ¿Que se me sacó de pedo? Ajá. No. No, nunca, nunca, nunca. Nunca hubo un capítulo que te dijeran así: ah, no mames, esa madre está como rara. No. No. Qué rara eres. No. <risa> no, a mí sí, ciertamente a mí sí Sí, pues de hecho ya habíamos platicado de eso Y ves que sí te había dicho, me habías dicho No, pues el de la morra que está en este en tocando el violín Sí me da miedo, y yo lo veía y es así como de Ah, no, creo que no De por sí, como que las demás caricaturas Por ejemplo, Vaca y Pollito Sí está como medio ácida para... Niños Totalmente eh, Renny tiempo igual Eh, sí Crifaluchi Cuando comienza A tener un poquito más De libertad creativa De repente le habla Ni que el odio Ni le dice Le vas a bajar de huevos A este pedo Y ¿sabes qué? Ajá. A la chingada O sea, siento que O sea Siento que no eran como Pe ah, Películas eh. Este Caricaturas para niños En sí Pero uno los estaba viendo ahí como si nada Pero eso sí Si veías South Park Ahí te lo quitaban <risa> Porque decían Mataron a Kenny Ajá Y cosas por el estilo hijos de puta Ajá entonces, este, por ejemplo, South Park sí, mi mamá no me dejaba verlo. Pero todo lo demás sí. Y es así como de, ah, bueno. Entonces, supongo que tuviste cable, tuviste toda la barra Ajá. de locomotion. Sí. Sí, por sí, eso puedes ver Pero por este... sí, South Park nunca me ha llamado la atención. Como que se me hace muy simple su humor. Eh, tiene, tiene detallitos eh, de las primeras temporaditas. Casi todas las cositas que son de las primeras temporadas, como que se mantiene ahí. Bien res dicho de que, como en los Simpsons. Eh ya sabes la, la, la frase de mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano y el ejemplo clásico es los Simpsons, esos estuvieron chidos hasta la temporada 12, tal vez pedacitos todavía de la 14 pero de ahí en adelante es una basura completa, es una basofía pero bueno, eh, no iba por ahí el pedazo de tema que estábamos o que queríamos abordar, sino que eh, hablando de estas cuestiones, en algún momento platicando con unos compas, con unos amigos Resultó de que también les empecé a decir Wey, es que no mames, me mamaba Cartoon Network, me mamaba todas estas cosas Y me pinche coraje, casi casi me, me, me espantaba eh, de tiro por viaje Cada vez que estaba en la escena de la chavita tocando el violín Y alguien de ellos dijo, sí, no mames Yo me acuerdo que de repente pasaban o sucedían cosas o se suscitaban cosas Cuando veía algunas series y me quedaba dormido y le digo que también fuiste del, del, del equipo De que te quedabas dormido viendo las. La, después de comer, te quedabas ahí viendo como la, la tele y de repente, uh -huh. huevos, te, te transportabas a tu cuarto y así como, que ay, carga, ¿dónde estoy? No, nah, a mí nunca me mandaban a mi cuarto. Volteabas para todos lados y te quedabas así como, que no mames, ¿dónde estoy? A mí me dejaban como pinche borracho ahí tendido en el, en el chingado eh, sofá. Y ya mucho, mucho, pero de verdad mucho tiempo después, ya cuando todo así como pinche este, rompecabezas ahí, dado de vueltas, ya me regresaban allá a mi cuarto. Pero uno de mis compas me decía, sí, y era, era muy raro, porque yo me acuerdo que en la televisión de Canal 5, dice, de vez en cuando eh, había algunos comerciales que me sacaban de onda, y yo le dije, sí, esos comerciales ya en algún momento eh, hemos hablado de ellos, son los comerciales de Ñarrito. Que eran unos comerciales muy raros que pasaban a través de Canal 5, donde salía, por ejemplo, un televisor y salía alguien comiéndose, o jalando más bien a, a alguien que iba a revisar el refri y de repente aparecía en la tele o todo eso. Unos... Pero creo que ya habíamos quedado que esos comerciales salían ya muy noche, ¿no? Uh -huh. Ya salían en la barra casi nocturna. Pero él decía, sí, pero de repente aparecían unos comerciales muy raros que me daban mucho miedo. Yo, así de, ¿qué, qué comerciales eran? Y empezó a contarme acerca de un comercial de unos eh, chavitos que se quedaban viendo a la tele. Uh -huh. Eran unos chavitos que se quedaban viendo a la tele y era como si te estuvieran viendo. Y dice, yo recuerdo que eran también parte de la barra de los comerciales de Canal 5. Dice, ahorita me puse a buscar los, los comerciales de Ñarritu. Y en esos comerciales, pues sí, está eh, tienen como sus detallitos, ¿no? Cagaditos o todo eso. Pero esos dicen, nada más eran unos chavitos que se te quedaban viendo a la tele. Ajá. Uh -huh. Y tú los veías, y dice, era como raro porque se te quedaban viendo. Ya hasta sentías que hacia cualquier lado donde te, te hicieras, hacia un lado o hacia el otro, te seguían viendo esas madres. Y dice, duraban un chingo, duraban que, dice, como un minuto, un minuto y medio. Le digo, bueno, normalmente los comerciales o las cortinillas que, que tienen son para, uno, eh, hacer los ajustes de tiempo. Para matar tiempo, son de 5, 10, 15 segundos, máximo eh, 20. Y esos son para. Por, cuando programaban las cosas había algunos desfases pequeñitos, de segundos y todo eso que a veces cortaban créditos, a veces hacían todo lo demás, pero era para poder enfasar directamente para que el programa entrara en tiempo. Uh -huh. eh, pues para eso son esas cortinillas. Le digo, pero así tal cual me lo estás diciendo, pues no, yo no recuerdo. Y empezamos a preguntar con otros compas y me dice "No, yo tampoco me acuerdo de todo eso." Dice, "Yo yo tampoco." Y este güey dice, "No, es que sí salían unos chavitos se que te quedaban viendo." Se te quedaban viendo totalmente eh, estos, estos niños Dice, y normalmente cuando yo me dormía soñaba con estos niños Y yo me quedaba muy, muy, muy eh, eh, en ese desmadre que me seguían viendo Y fue de, no lo creo, eh, es, es extraño, es raro lo que estás diciendo No, sí, de repente yo, yo sentía que me, me hablaba y la tele me hablaba Okay. Y yo así, a ver, como que la tele te hablaba, güey? ¿Estás en drogas o qué pedo? Dice, no, no, no, fuera de pedo. Yo sentía que de repente la tele me hablaba. Dice, mis, mis papás, dice, normalmente trabajaban en un turno medio extraño y ambos salían tarde. Dice, mi abuela normalmente eh, me dejaba ver un poco más tele, dice, solamente yo tengo mi abuelita pero a veces se quedaba ella dormida, dice, por la edad, dice, yo nunca fui un niño tra tan travieso ni nada de eso, pero me dejaba ahí puesta la tele y quedaba embobadísimo, nunca sabía qué chingo estaba viendo, dice, pero me quedaba todo apendejado viendo la tele, y ya mis papás llegaban por ahí de las diez y media de la noche, recordemos que en los tiempos de los noventas, ya a las diez de la noche es un tema más, te mamaste, fue ya te estás desvelando bien cabrón, ya ni siquiera antes de, de poner el, el himno nacional mexicano, que es a las doce de la noche, ya la, la, la esta madre pasaban partidos políticos o una madre así, ya de plano ya no, no había nada que ver. Sabías que se terminaba la barra de la televisión y a la chingada a dormir o a leer un pinche libro porque no había nada. Ahorita pues ya cualquier güey se puede meter a YouTube, a Netflix, pero en esas épocas no había nada. Pasaba generalmente eh, como la, la en el horario estelar, ya sabes, Dragon Ball Z, eh, un pedacito de Ranma todavía, antes de que lo cambiaran a la tarde... Y después de eso venían algunas cositas pesaditas y decía después de eso, partidos políticos, que era como una de las cositas que, que eran emblemáticas de Canal 5. Entonces dice que él se quedaba hasta tarde y que normalmente lo que eran cuestiones de partidos políticos o infomerciales en esa época hacían que lo que, que se durmiera. Pero él dice que no, en muchas, muchas ocasiones él escuchaba cómo la televisión le hablaba. Ok. Y yo me quedé, neta, te hablaba la televisión, cabrón. O sea, es, es, es extraño, pero digo, supongo que debe haber alguien más que sienta que le hablaba la televisión. Dice, es que era raro, porque yo cuando sentía que me hablaba la televisión, me levantaba y dice, me iba detrás de una de las paredes que estaban allá y esperaba que la televisión dejara de hablar. Y le digo, ¿y ¿por qué no la apagabas, güey? Dice, es que mi abuelita se quedaba con el control. Y eran de esas teles que el, el panelcito, dice la tele, la tenían en un en un mueblecito arriba. Y yo no alcanzaba, no alcanzaba a pagarla. Ya era hasta que llegaban mis, mis papás que pues, le, la pagaban. dice pero la tele, de verdad la tele me hablaba. Y yo sentía que en la estática se veían cosas. Y de hecho ya hicimos un capítulo precisamente hablando de la estática. Uh -huh. Ya lo, lo, lo, lo aventamos ahí un, un capítulo de esto. Eh, eso me lo platicó hace algo de tiempo Y después me lo volví a topar de nuevo Y le llegué a comentar Oye güey, fíjate que hicimos un capítulo acerca de la estática Y la, la, la, la Dice, oye, me creas eh? dijiste Fíjate que tengo nueva novia Y ella le, le llegué a comentar ¿no, Un poquito acerca de las pendejadas que tú haces Le digo, ah, pues gracias, muchas gracias Dice ehm, Y cuando le conté acerca de lo de la estática Digo, de lo de que me hablaba la tele Ella se puso Blanca, blanca, blanca y me dice, a mí la tele me hablaba y me decía que, que fuera con ella. Ok. Y fue de, ¿qué? Dice, sí. Dice mi dice mi novia, eh, pues, la neta, el chile pues, tuvo varo, ¿no? En su momento sus papás tuvieron varo. Y era de las que tenían tera parabólica. dice pinche construcción así te mamaste en la, en la parte de arriba de las, de las casas para que sea muy chavito, no, no, este... No, no recordará qué diablos es eso, pero básicamente es una construcción enorme, ¿no? Una pinchantera para poder agarrar tantita señal de televisión por cable. O televisión de paga, más bien. Pero dice que tenían esas cosas y tenía sus ratitos en los cuales ella eh, se ponía a ver tele. Y dice, sus papás cuando normalmente estaban peleando, dice, porque sus papás se divorciaron hace un chingo, eh, para evitar que ella estuviera viendo no el desmadre, dice, la casa si sí, era de un buen tamaño, pero pues no querían que estuvieran ahí, dice la encerraban en la sala y le ponían a ver la tele, cualquier cosa. Y ella me cuenta de que ella, mientras estaba viendo la tele, que de repente la pinche tele cambiaba absolutamente de, de, de canales sola, y que había ratos, y justamente había, había, había ratos en los cuales esa tele decía ella perfectamente que le hablaba que le hablaba y que le decía que fuera hacia, hacia ella. Dice, así como, dice, ven, acércate. Y ella se sacaba así mucho de onda porque pensaba que había alguien atrás de la tele. Dice que en su comprensión, como era chavita, estaba muy chiquita, ella siempre creí, creía que atrás de la televisión eh, estaban los actores. Dice, yo creía, eh, la, la chica esta decía, yo creía que de, de verdad detrás de la tele había actores chiquitos que eran quienes hacían todo eso, así como Teatro Guiñol pero en la tele, dice igual yo pensé que había personas chiquititas en la radio que hablaban a través de, de, de algo más grande y, y uno los escuchaba, no era, era como el pensamiento de ella y según esto de, de lo que estaba más o menos recordando era de que en la televisión en específico había alguien y ese alguien le estaba hablando Dice que ella se acuerda, pues las televisiones antes las CRT grandotas, no sé si se acuerden muchos de ustedes, no son como las pinches televisiones de pantalla plana, como ahorita las LCDs y todo eso, sino eran pantallotas, que eran más pinches cajotas grandotas y tenían rejitas. Dice que ella se asomaba entre esas rejitas porque pensaba que la gente estaba ahí y las rejitas eran precisamente para que no se escaparan las personitas. Ok. Y entonces dice que al momento de que se, se, este, se metía a, ahí, o la metían ahí, Dice que se quedó mucho con eso de que le hablaba a la televisión y le hablaba. Que fuera, que fuera con ella. Y que en una ocasión dice que estaba la estática de la televisión. Así se puso en estática el... Y se, puso, y se puso la tele a hablar con ella. Dice que la, la tele le, le preguntó su nombre. Dice, se acuerda perfectamente que la tele le preguntó su nombre... Le preguntó que cómo se llamaba y que si no se podía acercar a la tele. Y dice, ella le obedece. Ella le obedeció y se fue acercando despacito, despacito, despacito a la, a la televisión. Y la tele dice que todavía le decía, ven, ven, acércate. Anda, acércate. Ven, ven, ven para acá. Y dice que cuando ella llegó muy, muy cerca del, del dice como del vidrio una cosa así, Dice que eh, ella quiso como agarrar eh, la, la televisión así. Y según lo que ella misma cuenta, es de que la tele se apagó. Así, se apagó la pinche tele. Dice, dejó de verse totalmente la estática. Y, y ella se quedó así como, ¿y ahora? Y dice que se acerca ahí más donde estaba. Y dice, puso las manitas y todo eso y empezó a hacer... Como pegándole a la, a, la, a la televisión Y dice que Ella se quedó así como en espera de eso Y dice que de la televisión apagada Le respondieron Y fue de ¿What? Dice que ella se espantó muchísimo Dice no vio a nadie más, no vio nada de eso Pero escuchó perfectamente Como de la televisión Anduvieron pegándole este Ahí y no solamente le pegaron al, al vidrio, sino que sintió que rascó. Dices de ella, salió corriendo, salió gritando, le contó a sus papás. Y sus papás se quedaron así de, no mames, mira, ya traumaste a la pinche chavita, que la chingada. Y no mames, con tus mamadas, seguramente ya quedó traumada, que la, la, la, la. Y dice que su papá, y dice, esta es una de las cosas que más me acuerdo, que su papá se metió. Con tal de decirle, mira aquí dentro no ha pasado nada De que la chingada, dice que él la tomó de la mano Y le dijo, mira no no tienes por qué espantarte Aquí de esto no pasa nada La televisión es solamente un aparato electrónico que la, la. Y dice que mientras su papá Estaba agarrándola de la mano Le volvieron a tocar el televisor por dentro Y su papá salió Con ella corriendo así con madre Dice que esa pinche televisión eh, La vendieron Terminaron por vender esa, esa televisión y dice, cambiaron las cosas de, de donde estaba la sala, la cambiaron de ahí. Y ese cuarto no lo volvieron a ocupar, al menos como sala, sino lo volvieron bodega. Pero que ese cuarto eh, se quedó con eso. Y dice, ella le tuvo mucho miedo la, a la televisión, hasta por ahí de los 12 años más o menos. Y cada vez que veía una televisión, sentía que algo iba a salir de allá, que algo algo iba a estar más o menos en esa parte. Y sí, justamente, yo le dije, güey, es como la chavita de, de, de Poltergeist. ...de la película... ...que de repente sale esa madre y dice... ...sí güey pero... Que, ...que el papá también lo haya escuchado... dice ...por una cosa es de que tú estés chiquito no y no te acuerdes de todo eso... ...y dice otra cosa es de que tú... Eh, ...te acuerdes que tu papá le pasó eso... ...le digo no mames... ...y neta sí le pasó... ...dice en una ocasión fuimos con mi suegro... ...y al momento de ir con mi suegro... ...se me ocurrió preguntarle... ...oiga la otra vez platicando con... ...aquí con mi, mi, mi señora... Eh, bueno, con mi, con mi chica Terminamos por hablar de varias cosas Acerca de la televisión Y me contó que en una ocasión Y dice que el señor de estar echando desmadritos Se quedó así en modo serio Totalmente se quedó así de... Y que le responde el don Sí, la televisión Golpeó de dentro de la tele no, eh, Golpearon, tocaron Como si estuvieran tocando la puerta y es lo único que te voy a decir, y no me gusta que estén hablando de esos temas con mi hija, pues es que por favor no, eh, no hables más con ella, sobre todo por lo de ese incidente y por lo que pasó en su cuarto. Así es que, por favor, así. Y el güey se queda así de, ¿lo que pasó en su cuarto? Y el don se dio cuenta de que la había cagado, así como que chingada y ¿sabes qué? Así déjalo. Por favor, te pido de mucho, mucho, mucho favor que no preguntes. Y él se quedó así como que, ah", dice, yo de verdad traté de no preguntarle, ¿no? de no decirle absolutamente nada. Pero en algún momento que volví a salir como la plática y todo eso, porque le, le mostré tus podcasts y todo eso, y al momento de hablar con, con ella... Resulta de que, dice, me salió a decir, no, pues afortunadamente no te pasó nada malo, nada más, ¿verdad? Y ella así de, me acuerdo que pasó otra cosa y que yo estaba durmiendo, tenía como unos 13 años más o menos, y me quedé durmiendo en la que era, en otra casa, en otra sala, dice, ya había otra tele, pero yo recuerdo que me quedé dormida en la, este, en el sillón. Dice, y me despertó mi papá, y cuando me despierta mi papá, yo estaba viendo hacia el sillón, y estaba recargada en el mueble donde estaba la tele. Y no, no sé qué pasó, simplemente me, ahí fue cuando mi papá me despertó. ¿Cómo la ves? ¿Realidad o ficción. Eh, Pues es lo que me cuentan, o sea, yo realmente no sé qué, qué, qué pedo, pero pues así así lo mencionaban. No manches. Yo solamente me puedo acordar de una anécdota que no pasó en la tele, pero le pasó a mi hermana allí. A ver. Que dice que antes, ¿ves donde yo dormí antes? En mi cuarto, este, a, este hubo una temporada donde todos nos dormíamos ahí, era un cuarto excesivamente grande. Entonces dice que ella en la madrugada vio a un niño arriba de la tele y pensó que era alguno de nosotros. O sea, ya estaban todos durmiendo en, en un cuarto, ok. Ajá, y es... De, pero fue a la mitad de la noche, así, o sea, en la madrugada, pues. Ok. <coughs> Pensó que era un, alguno de nosotros y le, y le dijo, oye, bájate de ahí. Y aparte dice que estaba moviendo los pies. O sea, trepadito en la tele como, ajá, ajá como sentadito ahí. en ajá. El, Ok. Y le dijo, este, bájate de ahí, te vas a caer. Y no, no, no hacía caso, no hacía caso y ya que volteé a ver todas las camas y todos estábamos acostados. Oh, costados <risas> y dice que más se volteó y me abrazó porque en ese entonces yo estaba chiquita y dormíamos juntas y entonces dice que más se volteó y me abrazó y trató de dormir otra vez no mames cómo crees entonces no no no quiso voltear y fue a la mierda todo ven acá pequeña Clau sí. Clau chiquita por favor abrázame sí. no mames voy a chingarle con eso ahora que la voy a preguntarle no, ya. sí, es que a todos nos han espantado, menos a mis papás. Bueno, sí. mi mamá ves que ha visto cosas, pero dice, ay, a mí me la pelan, que no sé qué. <risa> y mi papá, pues sí, no ha visto nada ya ah, tu mamá es super salvaje cuando dice que escuchaba ruidos, estaba embarazada y salía con pinche cuchillo en mano y todo ese Ajá, todo. Ajá, bien, bien loca. Bien, bien, no Pero ¿sabes qué me pasaba con la tele de niña? <coughs> es que yo ya te lo he preguntado y sé que alguno de aquí del, de, de, del en vivo igual y puede que se acuerde o no sé. <coughs> Pero yo me acuerdo que de niña había un comercial en la tele. Yo siempre tuve Televisa, nunca tuve TV Azteca, entonces las posibilidades se vuelven este, aún más pequeñas. este Había un comercial que me daba un montón de miedo. Ese comercial sí me daba un montón de miedo. era la, eh, Se ponía la pantalla en negro y de la nada este se abrieron unos ojos y volteaban por todos lados, así como el ojo que tenemos ahorita en la pantalla. y este Pero aparte se veía como nieve o no sé... Okay. Y, y estaban parpadeando y volteando a todos lados esos pinches ojos. Eh, para que veas, ese comercial sí me daba miedo. Madres. Pero sí te he preguntado a ti, y creo que lo he comentado en otras dos ocasiones tal vez aquí, y creo que nadie se acuerda de ese comercial, pero no creo que lo haya imaginado yo. <risa> pues no me acuerdo bien. Curiosamente, ahora sé sí que mis sopas eran más aztecos. De Televisión Azteca, de Azteca, entonces de televisa casi no no, uh -huh. no me acuerdo mucho de ello, pero sí, sí, sí, sí, eh, hay mucho material, si te pones a buscar como materiales perdidos de, de la televisión mexicana, de vez en cuando salen por ahí algunas cositas, que la gente también recuerda, por ejemplo, el que era un clásico que mucha gente dice que lo había visto y que después no, era el de los chavitos que se rompían, ah, sí. de la Asociación Federal de... ¿De pediatría? De pediatría. La, la Asociación Nacional de Pediatría, de los chavitos que se rompían. Eh, hay algunos que son a, a, a desmadre, ¿no? Como por ejemplo lo de Derbez, que se orinó en, en plena emisión. Mm. Pero hay otros que de repente de la nada no, no, no saben qué pedo. Por cierto, nos aventaron un, un, un mensajito por ahí. Dice, a mí una vez me tocaron la puerta, dice Diel Flores, pero para llegar a esa puerta tenías que pasar por otra puerta con llave y daba a la calle esa puerta. Dice, ay, wey. Y Guadalupe Arellano dice, yo de pequeña en una ocasión la tele se puso estática. Y escuché una voz diciendo algo, no entendía y yo quería seguir viendo mi programa, así que grité, ¡ya cállate! Y me respondieron, ¡cállate tú! Y me saqué de onda y le pegué a la tele y se quitó la estática. Ver, por cierto, muchas gracias, Adri. este Sí, sí, sí, afortunadamente este eh, sí se va a subir a YouTube, no lo he podido subir por cuestiones de trabajo, pero sí, sí se va a subir, subir a YouTube dice qué tranza Dani dice Alex Mello. una vez estaba morro y en eso andaba buscando una cosa horrible o grotesca que me asustó uno les llaman hermana <risa> okay. dice la poke que la casa de mis papás le daba miedo <risa> sí sí. <risa> <risa> no, sí la neta sí estaba muy mal la casa de tus papás amor. ¿Por qué, qué, qué? porque porque le daba cosas, estaba bonita bueno a mí ah, se me hacía no. bonito en primera estaba en un tercer piso, en segundo tenías que subir un chingo de, de lugares que ya estaban bien vacíos y... Estaba totalmente solo. Ajá, entonces no manchen, o sea, las escaleras ni siquiera tenían un perro foco para este, alumbrar, nada, nada, nada, ni un pinche enchufe, nada, nada. Entonces cuando nosotros llegábamos de las convenciones y era bien pinche tarde... Este cabrón era así como de, no, no, no, no, agárrate de mí, cierra los ojos y literal no voltees a ver en ningún lado por si se aparece algo. Y yo, no mames, vete a la chingada. Y para rematar, la cereza del pastel era de que la parte de abajo era un hospital. Sí, aparte, ¿un, este, un qué? ¿Espantacigüeñas? Sí, un hospital que se dedicaban a espantar cigüeñas en algún momento ya contamos una historia al respecto de ello. Pero sí, la neta estaba muy, muy cabrona la, la casa donde antes vivíamos. Eh, estaba sola totalmente y uh -huh. mucho, durante mucho tiempo estuve yo solo en esa, en esa casa. Entonces ya llegaba la noche y estaba muy cabrón porque todo se oscurecía bien, bien, bien chido. Estaba bonito porque a veces me quedaba tirado en, en, el, en el patio y no había ninguna luz que estuviera chingando la madre. Entonces se uh -huh. podía ver bien bonito el cielo, pero... Sí, la neta había situaciones en las cuales no me gustaba pasar por las escaleras En una ocasión me acuerdo que rentaron eso para que fuera un gimnasio uh -huh. Que era una extensión de un gimnasio que estaba a un costado Y en ese gimnasio, en esa parte al menos pusieron las eh, bicicletas para hacer spinning sí. Y en una ocasión después de una comedia, imagina, regresé como a las 3 y algo de la mañana Y me puse, me, me subí, recuerdo que tenía unos audífonos Pero ni me los puse bien y todo oh, eso, vos ya vos. iba subiendo y de repente empiezo a escuchar que empiezan a darle. Escuchas perfectamente bien cuando has ido un gimnasio. Escuchas perfectamente bien cómo suenan las bicicletas de spinning. Y así empezó a sonar y que me volteo y todas las bicicletas empezaron a dar de vueltas. Y no había absolutamente nadie ahí. Entonces como madrazo me subí. Ves que estaba en la parte de abajo que era la reja. Tenías que abrirle, volver a cerrar, poner el candado. Subir los tres chingados pisos, llegar a la puerta eh, del, del patio, abrir esa puerta del patio, buscar la llave porque tiene un putero de llaves, abrir esa puerta, todavía recorrer todo el pinche patio oscuro y abrir la puerta ya de mi casa. Entonces ese trayecto estaba bien bonito. Ah, ya me puedo sentir tranquilo, ya varios dijeron que sí, que sí se acuerdan del pinche comercial que me traumó a mí. Ok. Este, por cierto, están pidiendo la canción de Chispito, ¿puedo hacerlo? Claro, dale. Ok, una, dos, tres. <coughs> chispita existe. Chispita, es amor. Chispita existe. Chispita. Es amor. Chispita vive en tu corazón, baby. <risa> o sea, ahí a, a Mulisteral, a mi peloncita hermosa. A este. Germán. A este carmacito. Ay, qué estornudar. A este Germancito para que eh, nos musicalice ahí lo de Chispita, a ver qué, con, con quién sale. Dice Poque que cuando se abrió la puerta sola. Insisto, no soy yo, el, el desmadre. Eh, Poke fue una de las colaboradoras que tuvimos cuando se sacó el libro del bestiario. Ella estuvo en esas épocas, estuvo también allá. Y fue a mi casa en varias ocasiones. Y vamos, ella, ella pudo notar también todas estas cosas. Um, ¿Te acuerdas que se cayó un vidrio también con nosotros? ¿Se cayó un vidrio? Sí. A ver, ¿en qué momento? Yo, yo estaba ahí pasando y de repente tú así de la nada y de repente ¡pop! se fue un vidrio. No de los ventanales. No me acuerdo. Eh, por ejemplo, también ahí en mi casa, de repente, eh, un pájaro, un ave, para que no anden albureando cabrones. Eh, yo estaba durmiendo y mi cama daba directamente a la ventana y de repente algo chocó contra la ventana y empezó a letearle al, al pinche... a la ventana. Pero he de decir que mis ventanas, puta, debían haber medido como 1.30. Sí, estaban grandes. Estaban súper grandes las pinches ventanas y un, una pinche paloma en, ni en pedo hace eso. Y de verdad yo cuando lo logré ver, pues obviamente, primero me despertó el, el madrazo que, que dieron contra los vidrios, después abro los ojos y obviamente la entrada de luz era por esa parte, pues todo estaba en oscuro. Sí, aparte y... ese era el pedo de tu casa, o sea, a pesar de que tenía ventanas por todos lados... Se es, veía súper oscura ajá, era súper oscura Entonces, eh, de noche, estando todo eso, vi como algo aleteó Y todavía, tú cuando ves eh, como la silueta de un animal uh -huh. La silueta de un pájaro, luego, luego lo identificas Pero en este caso, las alas iban todavía más allá de donde terminaban las ventanas entonces empezó a aletear y se escuchaba luego, luego, porque tú has escuchado, o si alguien de la audiencia ha escuchado, a un guajolote como eh, hace cuando aletea, cuando le pega al piso con sus, con sus plumas, suena hueco. Uh -huh. El madrazo suena hueco. Y lo mismo acá cuando estaba aleteando. Sido un ganso. No creo. Neta, no, no, no, no creo. <risa> Eh, que este que esto haya pasado. Pero sí, no mames. Esa vez sí me, me sacó mucho de onda. Porque de repente pasó eso. Dio como unos que te gustan. Seis, seis madrazos al, al, a la ventana. Y se fue. Pero se fue hacia arriba. Ya no pude verlo por ninguna de las otras ventanas. Y fue de no mames. Pero la vez que sí, casi me zurro del pinche miedo. No porque de verdad me haya asustado. Sino porque... Tú estás durmiendo plácidamente, estás durmiendo tranquilamente y de repente escuchas una explosión rompemadre y fue de qué chingados. Lo primero que te saca de pedo es una explosión así y de repente ves que toda la casa se ilumina. Bueno, mi cuarto se iluminó completamente y fue de qué, qué, qué, qué chingados. Y le salieron vuel chispitas. Vuelve a sonar, ¿sí? Una explosión, luego vuelve a sonar otra explosión y sale un chingo de luz. Y de repente empiezan a pegársele cosas a mi ventana. Se escucha que le empiezan a checar cosas y yo sé, qué pedo. Y de repente empiezo a ver que empieza a caer pirotecnia de un ladito. Y fue de qué chingados. Y ya me asomo. Y resulta que había un pinche taxista que le estaba pidiendo matrimonio a su brujer... Y no mames. Ese güey se compró de esas pinches bombas de, de, este, de pirotecnia. De las que son de pueblos. esas madresotas. Evidentemente, si estás en un tercer piso. Estás más cerca de donde explota esa chingadera sí, claro. Por tanto iluminó esa madre Y todos los fragmentos del pinche bomba Fueron cayendo ahí en mi casa, no mames Ese güey soltó tres de esas pinches bombas Creo que su vieja le dijo que sí y el güey agarra del pinche tubo Así como estaba caliente, lo puso en su pinche taxi Y a la chingada, ni tiempo nos dio Porque mis escapes también salieron todos sacados de pedo Así de, no mames, qué pedo con esto eh, de, de esa ocasión inventándole la madre a lo lejos Pero ese hijo de la chingada se fue este, Se fue impune no pudimos ni aventarla en nada, el hijo de la chingada. Me estaba acordando que todas las veces que fuimos a casa de tus papás, a esa casa, Ajá. este te tenía que levantar en la madrugada cuando tenía que ir al baño. Ah, sí. A que me acompañaras, <risa> Neil, me vale madre. es así de. Levántate, pendejo. Quiero ir al baño, acompáñame. Y es que el baño estaba hasta el fondo. Sí. O sea, totalmente hasta el fondo y había un tragaluz todo creepy también. Sí, no. Aunque estaba las escaleras de, de caracol. No, pues que ahí se me come el pinche monstruo. Sí, no, no, no mames, se ha costado es que horrible. Sí, es que sí, que raro que esa tu casa, bueno esa casa tuviera tantas ventanas y aún así estuviera tan oscura. Es que sí, no, ni, no teníamos nada de vecinos que tuvieran luz también. Estábamos en un tercer piso, lo único que teníamos a la altura era el edificio de un lado. Ajá, pero por eso es así como de, es que no entiendo, pues, o sea, teniendo tantas pinches ventanas, o sea, todo no, estaba súper oscuro. ¿sí? No sé, realmente en esa parte no lo sé. Y lo, lo más feo que recuerdo también era cuando yo estaba trabajando, estaba con mi computador y todo eso, y también lo mismo que acá, así de, pendejo, te estoy hablando, y digo, ah, perdón, perdón, qué perdón eh, Nada más me colocaba un audífono, y uh -huh. era bien culero porque estaba trabajando y de repente él tocaba en mi ventana. Y yo así de puta la madre, y ya volteaba y obviamente no había nadie, y era horrible porque mis ventanas daban en caída libre, y no había absolutamente sí. nada, ni forma que se pudieran subir para tocar mi ventana. Por cierto, Stephanie Nick, ha, Nick Nat dice, tengo una, hace años dormía con el papá de mis hijos en Chimalhuacán. Y había una ventana grande como de unos 50 por un metro. Y en la madrugada se escuchó como rasguños en la ventana. Literalmente como si alguien estuviera arañando la ventana. Tenía protección por fuera. Él se asomó y no había absolutamente nada. Chan, chan, chan. Chale, de mentira si te sigue te desde hace un montón. Dice, hubo un video de, un, de su primer cuarto donde se vio cómo se movía una guitarra. Y hubo una transmisión que... Hizo hace tiempo de donde se quedó sin luz, creo que esa misma nos enseñó en su estudio que estaban pasando cosas extrañas, pero justo cuando grabó no pasó nada. Uh -huh. De hecho, me, me pensé que había sido este un video que yo había subido, pero no. Resulta que fue una transmisión en vivo, que me aventé porque eh, les comenté en alguna ocasión, ¿saben qué? Estoy solo aquí en mi casa… Eh, estoy escuchando música mientras estaba ahí trabajando unas cosas en un documento de Word Y estaba tumbado en mi cama, pero se están moviendo las cosas Y la gente dice, ah, a ver, a ver, foto Y así, si te, le tomo foto, ¿cómo te vas a dar cuenta que uh -huh. se está moviendo, güey? No mames Y en eso, eh, alguien comentó, güey, pues haz un video a través de eso Yo tenía un pinche cacahuate de teléfono en ese tiempo Y dije, pues, pues va, güey, con lo que se pueda, ¿no? Entonces puse el, el, la transmisión en vivo y se movió una guitarra tenía, Bueno, ni siquiera era una guitarra, era un requinto que yo tenía Y de repente lo cargan De abajo hacia arriba lo cargan y lo dejan caer uh -huh. Después de eso me quedo así de Ah, no mames, qué chido Tiran un, un sombrero, mueven algunas cuantas cosas Y yo me quedo así como que Ah, la verga, se está poniendo bien interesante Y de repente se queda totalmente quieto las cosas Ya no se movió más ni nada Y me quedo así, todavía así, ah, no mames, ya eh, A la gente se queda muy sacada de pedo Porque no me espanto, sino es al contrario Así como que, ah, no mames, qué loco Se ve todo esto y ya, es como que ya. Ya ves por personas como tú, luego no me puedo creer los videos que vemos en internet. <risa> sí, ya sé. Sí, esa transmisión sí estuvo sí estuvo rarita y la gente sí también se quedó muy espantada. Algunos así de, no mames, pendejo. Y tenía de fondo la música, por eso no podía subirlo, porque tenía de fondo la música de El Corto de The Creer, El Creador. Esto en los conejitos. Eh... No me acuerdo bien cómo se llama el, el, el, el corto. Pero de unos conejitos que se andan este armando yo solos. Pero eh, la creación de Creator. Ah, oh, me acuerdo cómo se llaman los pinches conejitos eh, en ese momento. Pero uh, pues sí, la gente se sacó mucho de pedo porque es así de: ¿por qué no te espantas, pendejo? Y así de: pues, se me movieron cosas, güey. Cuando me muevan a mí va a ser el pedo. Y va a tener mucho mérito el pinche fantasma de moverme a mí. Eh, dice, uh, en la noche decía, bien en tu casa y el salir de ahí también. Sí, porque estaba también bien culero donde vivía, ahí en San Martín. Saludos, San Martín. Ahí pasando el puente Valerio Trujano. Estaba por ahí mi, mi casita y estaba bien cularito también. En esa, en esa partecita. Dice, yo llegué a ver ese video, pero no lo vi completo y fue ahí cuando empecé a seguirlo. Ándale, pues. Anda, anda, anda dice uh, si sí, recuerdas la transmisión y se movieron cosas pero al final se cortó dice Yatsura Inukai el fantasma ah me estás grabando ya no hago ni madres sí sí sí así este suele pasar <risa> dice Dementia, dice gracias teñí sí ya tengo antigüedad aquí de hecho con el tío Dan yo obtuve mi primer insignia de flan destapado <risa> cuando recién había surgido sí Sí, le, ándale, The Maker, es el, el, el cortito, es muy muy chido. Y exacto, es de Paul Holly, la canción de Winter. Entonces esa canción sí me, me la anda penalizando este YouTube, por eso no, no he podido subirla. Ándale, eh, dice, ¿qué tal, cómo van? Mi primera vez aquí y no me la voy a perder. Está bueno esto, muchas gracias, Eduardo. Espero te esté gustando y si hay alguien más dentro de la gentecita que cayó ahorita actualmente con el mame del batillo que le cayó un vergazo, bueno tres, eh, bienvenidos sean, espero les esté gustando esas transmisiones, constantemente transmitimos así los días viernes y miércoles. En esta ocasión tuvimos esta transmisión extra porque partimos una rosca de reyes en vivo y la tía Clau debió haber ganado y era la que debería estar contando cositas, pero me salió el muñeco a mí, así es que me la aplicó. <risa> Yo, pues a ti te pasan por dragoncillo. <risa> sí, ya sé Ok <risa> Dice yo bien enculado en mi cuarto viendo su video en la madrugada Y el Dan ya riéndose Pues es que sí, ¿qué, qué más puede eh, pasar? Digo, pongo el pinche video eh, Y se mueven las cosas Y yo así, de pues, pues se mueven las cosas ¿Qué, qué más puedo hacer? Uh, Realmente no me da miedo y hasta la fecha, si se suceden cosas o se suscitan cosas, la Cleo me avienta por delante. Así de ahora le que te muerdan a ti. <risa> eh, y no, no, de verdad no, no, no me dan miedo. A ver, no. se me mete el pinche espíritu a mí, ¿luego qué vas a hacer? ¿Te das cuenta que todas, absolutamente todas las películas de posesiones son a mujeres? Somos débiles. No. Se supone que por allá hay un, un, detallito, de un, un detallito de sangre. Que eh, según algunos güeyes dicen que precisamente po no por ser débiles, sino porque tienen una conexión más mística eh, con de determinadas cosas, Ergo, eh, porque tienen eh, o son proclives a poder utilizar detallitos como magia, es más fácil como entrar, engancharse en esa parte. Nosotros somos así como básicos a la chingada, y por eso no. casi no se meten, pero sí se supone que hay una, una eh, muy pocas películas, nada más recuerdo en este momento una. Eh, no me acuerdo el nombre, que es lo peor donde poseen a un vato, pero todas las demás, hay salvo las Plotois, ¿no? Así que, por ejemplo, el padre Carras y otros güeyes, pero hay muy pocas donde se centre que la posesión sea en vatos, normalmente es en chicas. Dice, ya saca nuevo Oliver sí, yo creo que sí, Ya voy a aventármelo. Dice el fantasma como Lucía Méndez, ahora menos me paro. Ah, hola ya llegué el video del sombrero lo vi entre el video y su post de Star Wars ah entre el video ese y el post de Star Wars comencé a seguirte dice te mamá se conoce dibujo muchas gracias Sudin dice edita lo quita el audio y lo subes pero pues, si le quito el audio ya no se va a escuchar lo que está diciendo ya no se va a ah, exacto ya no se va a escuchar lo que, lo que ando diciendo <risa> muchas gracias ¿Alguien recuerda el comercial que dije? Prometeo siendo picoteado por unos buitres y con el padre nuestro de fondo. No. No. No, no, no, ahí sí te la debo, este, Debora Milanesas. <ríe> Débora milanesas, no mames. Nunca voy a superarlo. Dice, pensé que ya nos los volvería a ir, el pinche COVID me internó, yo voy saliendo del hospital. ¡No es Pinosa! ¿Qué va? Bueno, qué chingón que ya, que ya haya salido, de verdad. Eh, ojalá. Dan, te recuperes lo, lo que resta de la recuperación que esté a todísima madre, no hombre qué chingón eh, escuchar esa noticia de verdad, esperemos que, que todas las noticias que tengan que ver relacionadas con COVID pues terminen en, en buenos términos recuerden, cuídense de preferencia si no tienen a qué andar saliendo, no salgan de casa cuídense mucho, no eh, sobre todo para protegerse a ustedes y a los suyos pero de verdad un abrazote, mi buen bueno Espinosa, qué chingón tenerte por acá de nuevo Dice ¿cómo, no te va a, dice, ¿cómo no te va a salir el muñeco si te tragas ocho rebanadas de rosca? ¡A huevo! por algo pagué esa pinche rosca! ¡Por algo pagué esa chingadera! ¡No para que se echara a perder! <risa> Alguien dice, ayer en la madrugada vi la muerte. Me estaba viendo. ¡Ay, güey! ¿Eso, ¿Eso dónde? Está más abajito. Dice, también recuerdo ese video, pero ya lo venía siguiendo por sus dibujitos, siempre los compartía, o bien las transmisiones, pero no me las pierdo por nada. Mis hijas y yo ya somos fans de Hueso Colorado. Muchísimas gracias, Gaby Gutiérrez. Un abrazo a tus hijas y a ti también. Dice, en el trabajo nos regalaron Rosca y me salió un chamaco. No estoy listo para ser padre, menos uno soltero. <risa> Ay, es que vas muy abajo, vas muy atrasado. Yo ya voy hasta abajo, un poquito más abajo. Uh, es lo que dicen de los de, de los post poltergeist Que cuando suceden es cuando hay una chica Por lo regular en la pubertad Y que tienen que tiene la capacidad de telequinesis Pero no es, no es consciente de lo que ella hace De lo que ella misma hace eh, Dice Noé, sigo con COVID Me estabilizaron en el hospital Y me mandaron a aislamiento en casa Gracias a Dios estoy en casa qué chingón eh, escuchar eso es lo, eso, eh. eso es bueno y ¿Qué? saber que ya estás mejor ya, ya, y que ya. ya no necesitas nada del hospital sí afortunadamente qué bueno que vas mejorando esperemos que te, te cures completamente de todo esto y solamente sea un mal traguillo ahí dice Stephanie Nignat oye oye será cierto lo de la llorona que si la escucha lejos está cerca y que si la escucha cerca está lejos eso se lo puedes contestar la tía Clau Así es, siguiente pregunta. <risa> pues sí, sí, es, es una de las... Eh, no sé no, a qué se deba, o sea, no, nada más sé que la respuesta es sí. Es uno de los teoremas eh, más eh, aceptados, se pudiera decir, de La Llorona, que si te la, la andas escuchando lejitos es de que está cerca, y de hecho hay varias personitas que sí nos han comentado eh, acerca de todo eso, inclusive nos han dado su historia. Eh, tenemos dos capítulos especiales de La Llorona, yep donde también contamos algunas cuantas cositas de hecho. Bueno, aparte de las películas de terror como en los exorcismos es más fácil empatizar con una mujer. ¿Crees? Claro, yo también vomito verde, como Reagan <risa> Vamos. Uh, ña, ña, ña, ña. Dice oye, gracias, Maigo. Sí, tía sí neta, que sentía que ya no los volvía a oír. Neta, cuídense, está bien culebrío. Sí, no, vamos a andarnos cuidando, sobre todo para traer algunas cosas. Es ineludible algunas veces salir por trabajo, pero sí tratamos de cuidarnos mucho, mucho, mucho. Te abrazamos mm. en la distancia, Noé. Sí, sí, sí. Eh, que dice, ¿Cómo te extraño, Noé? Tú también dabas cosas chidas con tus comentarios. Ánimo, recupérate. Es cierto lo que comenta Dan, ya no me acuerdo dónde leía acerca de esto, pero es relacionado al cuerpo femenino en la historia y literatura. Mmm. Uh -huh. Eso de la telequinesis, telequinesis es un dato de leyendas legendarias. Chequenlo ahí se explica más. Sí, sí. O te lo ahorras y ves y ves Carrie, pero en versión original. Eso explica por qué no te había visto. Eres de los que más que, de los que más constante. ¿qué? De los más constantes. Pero apenas me doy cuenta que llevo transmisiones sin verte. Mejórate pronto, bro. Eso es paranoia. Este, y dice, por cierto, lo de la llorona, este. Sí, es cierto lo de la Llorona, experiencia personal. Dice, hola chicos, pueden enviar saludos a mi novia, se llama Celeste, y saludos a Chispita. Saludos a Celeste, novia de Oscar. Saludotes. Y saludos a Chispitas. Chispitas te manda saludos, Oscar Flores. <risa> ¿Y si es un efecto Doppler o algo así, la Llorona al ser un tipo de materia viaja más rápido que el sonido? ¡Oh, la <risa> Ser. No, me tocó en una ocasión eh, ir a un, un lugar donde antes lo habían utilizado como escuela durante una temporadita, eh, eso allá en la sierra de Oaxaca, y platicando con la persona así de, bueno, que, quería mostrarte algo que está bien chido en, en este caso. Eh, dice, este lugar se, quedó, eh, se fue utilizado durante una temporadita en lo que construían bien la escuela, como un eh, centro educativo para niños Le digo, ah, pues como una escuela Dice, sí, una, una escuela Dice, pero hay algo que me gusta mucho de este lugar Dice, y está bien raro Y a la gente le da un chingo de culo Y es que parte de las ondas sonoras De los chavitos se quedaron atrapadas en el edificio Y le digo, ¿cómo? Y el güey se acerca y le pega una pared Y dice, espérate Y de repente de fondo suena Ahhh. Y así, ¿de qué? ¿De qué? Dice, sí, güey, o sea, no, no, dice, no siempre pasa, pero si le llegas a pegar en algunos lugares de la pared, como que se va liberando el sonido, que se quedó atrapado ahí, y fue de, what? Dice, sí, no sé cómo funciona esto, pero está así, o sea, me di cuenta que si le pegas a la pared, dice, se va liberando el Qué sonido. Qué bueno, o sea, eso es como pura física, amigos, porque también una, un profesor de la prepa nos explicaba eso, que el sonido viaja, o sea, como es energía, por así decirlo, Siempre viaja y rebota, pues, en las paredes y todo eso. Y que me está... Bueno, en esa vez nos comentó que en, el, en la escuela de... ¿Cómo se llama? La que está enfrente de el Munal, donde están los meteoritos. Ah, este... En la de... Minería. Ajá, en el Palacio de Minería. Ex Escuela de Ingeniería. De Ingeniería, ajá. Que en la parte de hasta arriba, en, la, en el techo, este, si estás un rato arriba y, pues... Yo creo que un poquito más de noche, se puede oír las carrozas de lo, y los trotes de los caballos. De los caballos cuando pasaban por ahí. Ajá. Sí, eso sí, también lo, lo hemos escuchado. Sobre todo porque el, el centro de la Ciudad de México está increíblemente infestado de cuantas historias. Sí. Que están muy, muy cabrones. Me antoja hacer algún en alguna ocasión algún especial... Para andar grabando, pero por una parte es un sí, sí, sí, a huevo, quiero ir a grabar allá. Por otra parte está la pandemia y por otra parte, pues, mucha pinche lacra a veces. Sí. Que anda por allá de noche, habría que ir entre más banda, al menos unos 10 güeyes, para que pues al menos sí les dé culo robar. Sí. Y aún así, son, no sé, vale la chingada, madre. les vale madre. Dice a Swan Saeki que le mandemos saludos a Jake, que dejó de jugar videojuegos, por venir a escucharnos y que es fan de las historias y de Chispito. Muchas, muchas gracias, Jake. Muchas gracias, Jack, por acompañarnos y esperamos que no digamos tantas peladeces. Este, y por cierto, estaba para Noé Espinosa. Chispita existe, chispita es amor. Chispita existe, chispita es amor. Para ti, bebé, para que te recuperes pronto del copy. Eso. Este, por cierto, alguien estaba diciendo que contara mis anécdotas con la llorona, no, eh, afortunadamente yo no he tenido experiencias con la llorona, aún. La única llorona que tienes es ese pinche rabio. el pinche rabio. Sí, el pinche rabio. Es, es la única chillona que tienes por acá. Sí. No, por me, cierto, rabia me, es me macho. Han, me han pasado de todo, pero menos con la llorona. Sí. Sí, no, sí. No, no, no, Y rabia es macho en este caso. Revés, este, este, el pinche chillón. Por cierto, alguien dice, Mario Valera Sosa, dice, yo creo que alguna vez escuché la llorona en Tecamalchalco, Puebla, que están en las demás de por allá. En algún rato que tenga tiempo le escribo la historia y se las mando. Estaría buena para cobrar para contar alguna vez. Sí, yo creo que sí. Eh, si nos avientas, bueno, no creo que sí. Sí, es definitivamente que sí. Si quieren aventarnos alguna de sus historias, eh, redáctenlas en un documento de Word o en un correo electrónico. Pueden mandarlas a danjaelart.gmail.com en el cual, en el asunto, póngale precisamente sus historias de terror, y nosotros eh, en cuanto juntemos algunas cuantitas vamos a andarlas transmitiendo en una tulpita de la medianoche. Dice Carla Utrilla, ¿dónde fue eso que me distraje, lo de donde le pegó a la pared? Eso fue en este... en la sierra. Fue sí. en, la, en la sierra de Oaxaca. Me, en muchas ocasiones ya me han dicho, bueno, andes diciendo específicamente los sitios porque dice de vez en cuando ya han venido como a a chingar la madre, así como que encontró un pendejo de, de internet, dijo que aquí se pasaban cosas. Y así como okay, que, ok, no, no, no, no daré mala fama en algunos sitios. Dice claro. Natalia Álvarez, en mi escuela primaria se escuchaba cantar el himno el himno nacional en las noches. Eso lo decían los padres de familia que iban a las juntas. Ay, güey. Dice, el museo de geología, yo nunca he visto que dejen subir. No, el de geología creo que ese... En, el de geología en, está en, es en Santa María la Ribera Santa María la Rivera, no, está al lado el de Munal. Este, no, que yo no tengo experiencias con la llorona. Sí, sí, Silvia Aguilar, saludines, sin poder comentar mucho porque ando jugando Halo con mi papá, pero no dejo de escucharlos para nada. Hombre, muchas gracias, un saludote para ti y para tu papá. Dice Abdiel Flores, yo puedo ir a esos lugares para acompañar, no me asustan los muertos, pe ah, pero los vivos y los pendejos, eso sí, les tengo cuidado. Sí. Unos 10 güeyes y con cadenas y tubos y dos rifles para intimidar a las lacras. Sí, no, inclusive hasta los tiras se te quedan viendo así como A ver, carnales, ¿ustedes qué chingados están haciendo? callas de noche, vayan a abrazar a su pinchecito a su casa, cabrones Samuel García Reyes dice Tío Dan, ¿qué opinas con las coincidencias de que se escucharon cosas raras este miércoles en la noche y del apagón que pasó en varios estados de México. Y un saludo para mi novia Alma, que los estamos escuchando. Un saludote Alma. Saludos Alma. Pues mira, voy a ponerme como la escena del de güey que tiene aquí sus, sus cosas, este, sus teorías de conspiración. ¿En dónde se escucharon cosas? Es que hay varios lugares donde dijeron que precisamente ese miércoles, eh, por ahí entre las 10 de la noche a las 3 de la mañana, en muchas partes de la Ciudad de México, se escuchaban como gritos, eh, sonidos, cositas raritas y hubo gente que llegó a grabarlos y otros que dijeron Pasen que era puro datos. pedo. No, yo, pero, no estuve, yo no estuve, yo no leí nada de eso. Pero en esos momentos estábamos pero atascadísimos haciendo las otras chesaritas de este de chamba y ya no pudimos ¿Fue esta semana? Sí, fue en esa semana. No eh, fue la semana pasada. No, fue la, por eso. fue la semana pasada, pero yo no estuve tan pegado a... ¿Ves que a veces sí me entero de pendejadas de la red? Pero en okay. otras ocasiones no. Entonces, en esa ocasión no pude darle tanto seguimiento y ya me enteré mucho tiempo después. Pero sí anduve no escuchando. Y aparte, eh, parte de lo del apagón que se dio, pero eso fue por un error humano. Fue una pendejada muy, muy ahí. Pero muchos andan diciendo que precisamente al momento de no haber tanta luz, porque muchos dicen, insisto, de que al momento de que hay luz en muchos lugares, como que estas cositas, entre comillas, mágicas, se van como haciendo para allá, ¿no? Y algunos dicen que la luz les duele. Entonces, por eso le huyen o le temen a la luz. Pero cuando durante un muy buen rato no hay luz y se dan cuenta de que no hay luz y todo eso... la papá. Porque no solamente es, es energía este, lumínica, sino también hay otras cuantas cosas que desprende la luz, más otro tipo de energías muy pequeñitas. Dice que esas cosas se dan cuenta de que ya no hay nada, ya no hay emisiones de radio, ya no hay emisiones de un chingo de pendejadas, ya no hay wifi, ya no hay todas esa clases de pendejaditas. Es como... Sobres, este es mi, mi rato, y muchos la achacan a eso, que fue parte de lo que motivó que se escucharan cosas así. Ah, pues te acuerdas cuando todavía no había luz aquí en el parque de enfrente. Ah, sí. Cuando no. recién llegamos y se veían un chingo de sombras este caminando alrededor del parque. del pinche parque era de madrugada, bueno. Como normal. la una o ¿Sí? dos de la mañana. ¿Es que no es madrugada. <risa> no, es temprano todavía. Ay, Este, sí, pero sí, al momento de que nos asomábamos por X o Y cosa que es escuchábamos así como algún de, ruidito. Es así es como por... de ah vamos a ver qué hay allá afuera, y es así como, a ah, la verga gente caminando. Sí, era rarísimo, pero era más extraño porque cuando sienten a veces que los están viendo, como que se quedan quietos, y así de, yo los vi, pendejos, no, no, no se hagan güeyes <risa> que, que ahí andan. Dice mi papá trabaja en el Palacio de Minería y me ha dicho que le han pasado unas que otras cosas. Va, mí si tiene la oportunidad de preguntarle algunas cositas, nombre no, encantadísimo. Ah, sí, dato. Igual hay alguna. en alguna ocasión, si ustedes tienen la oportunidad de grabarnos, no solamente de escribirlo, sino de grabar en audio, también pueden mandárnoslo directamente al correo electrónico. Y nosotros pasamos la grabación de audio para que de su voz también la puedan este contar. Porque, por ejemplo, a veces es una bronca al andar recordando todos los detalles. Entonces, pueden llegar con él y decir, como, a ver, jefe, cuéntame, ¿qué es lo que pasó? Sí. Este, dice Ruth Caballero, ya vi que mi papá está aquí en la transmisión. Saludos, papá Darío Caballero Lara. Saludos, Saludos papá de Ruth Darío Caballero Lara. Este, dicen que el museo de geología da miedo. No sé, creo que si abrieran la segunda parte, bueno, la segunda planta estaría más chido. Sería chido. Chingo. Porque sí se ve que sí está místico. Sí, de aparte tiene cosas bien bonitas. Bueno, yo que soy ñoñazo, ¿no? Aquí tienen este huesitos de dinosaurios y cositas así. Un mamut entero que, que está en esa partecita, pero la construcción sí está viejita. Y aparte, recordemos que Santa María la Ribera también tenía uno de los burdeles más raros donde anduvieron matando varias, varias chavitas ahí. Eh, con onda como las Poquianchis, pero aquí en, en la Ciudad de México. Eh, gracias, Armando, por tus estrellitas. Dice Noé, el rabio es la chillona, como dice la peli de la llorona, de la leyenda de la llorona. <risa> sí. Dice Jim eh, Muñoz, mi primaria está enfrente del kiosco. Y ahí las monjas que cuidaban la escuela después de cierta hora se encerraban en sus cuartos y ya no salían por cosas que pasaban. Ahí Acabar, en la Santa María. En la Santa María, ves que. Sí, había una escuela que estaba. Sí, sí, sí. sí la, escuela, eh, la, la escuela, la única escuela que está enfrente. Escuela, ándale. Eh, que está casi cerca del Oaxaquí. Uh -huh. Más para acá, está bien Sobre el doctor Atle Atl. Ándale, eh, y se ve bien rara por fuera O sea, la ves eh. y dices, güey, es una pinche cárcel esa Dice Ruth Caballero que ella sí vio la llorona Y que primero la escuchó gritar Súper, súper, súper lejos Antes de verla Ay, güey Dice, cuéntate la del pito fantasma que ya no recuerdo por qué era fantasma o específicamente un pito. Podría ser un culo fantasma. Eh, luego les contaré esa historia para que se entretengan un ratito. Este, no manchen, ¿a poco otra vez bajaron la luz? Andaba volando con oxigenol. Dice Diego Ricardo Amador Jalteco. Yo tenía... Yo tenía os supongo que decía, yo también fui a una primaria que estaba al lado de un panteón y sí pasan cosas bien macabras. Sí, la, las escuelas tienen cosas bien raras, pero en algún momento quisimos darle como ese sentido, de que como normalmente pasan las líneas de agua por debajo de, de algunos sitios que fueron panteones y todo eso, eh, el agua lleva también energía y conserva, el agua tiene memoria, entonces pues te revuelve, ¿no? Todo lo que está ahí guardado, por eso en los baños de las escuelas normalmente se veían cosas o se ven cosas. Dice Ruth, esos gritos se escucharon también por acá, se me hizo muy raro que mucha gente escuchó lo mismo. Sí, sí, sí. Dice Odin Giovanni, dice y si los minerales de los muros guardan info y por eso los sonidos quedan ahí como en alguna serie de ciencia ficción, es la bronca que no se aplica el método científico. Sí, e efectivamente, por ejemplo cuando este, este chico me dijo acerca de lo que estaba ahí, dice, güey, es que si le pegas, suena. Y sí, evidentemente en algún momento. Y le pregunté oye, güey, y si en algún momento también supongo que esos madrazos que le vas dando en algún momento más adelante posiblemente salgan o tal vez porque los Por chavitos vibraciones. ajá, los chavitos gritan en una frecuencia diferente, uh -huh. recordando que la, la, la energía sonora viaja en diferentes frecuencias, entonces hay algunas que son audibles, hay otras que no son audibles, hay unas que se pueden guardar, comprimir y todo eso. Había había un capítulo de extra normal, sé que varios van a decir, no mames, eran puras este mamadas lo que sacaban esos güeyes, pero había un capítulo que sí me sacó no, no un pedo, pero sí me sorprendió porque fueron como una hacienda abandonada, ya no me acuerdo en dónde. Y este entraron de noche y, eh, y cuando y entre más se iban adentrando, uh -huh. más se escuchaba eh, la música como si hubiera fiesta. Ok. Y se escuchaba bullicio y todo y música. Ok, Habrá que buscar ese. Yo me acuerdo, no sé si fue, eh, como ¿Del Arco? ¿Cómo se llama? Alberto Del Arco. Alberto Del Arco. Que se fue a un lugarcito que estaba cerca de la, de una autopista, creo. Creo que fue un video viral que se hizo, donde Ajá. el güey está grabando dos que tres cosas, pero la misma gente que estaba viendo el video empezó a ver sombras que iban pasando. Ajá. No sé si fue con él, pero era uno también que estaba en desmadres paranormales. Pues sí, es probable, porque creo que fue el último que vimos. Pero Ajá. también ya tiene pura basura. Sí, también tienen un ratito así como que, ah, oh, miren, nos encontramos esta cosa. Y nada más se la pasan gritando. ¡Ah, no mames, sí la viste, sí la viste! Ajá. Este, no tiene mucho que ver Pero fui de vacaciones a Juquila pero, ah, Que es el pueblo de mi familia Y fuimos a un rancho de mis de mis bisabuelos y a, una tía abuela que estaba, y a una tía abuela Estaba ahí Y cuando llegamos Ya nos tenía una botana A pesar de que no habíamos avisado que íbamos Ella dijo que Sabía que tendría visitas Porque los pajaritos le avisaron Incluso señaló a unos pájaros naranja En un árbol muy lejos Y según lo supo por su tipo de canto Ándale Wow. Digo, ll llega a suceder dañado. que muchos animalitos te Tienen esa capacidad Mucho antes de que llegues Por ejemplo, el batillo este que anduvo haciendo pruebas Con su perro De que el güey se iba acercando a su casa Y le pidió a su chica que grabara Si es que el perro eh, se asomaba Mucho antes de que él eh, O sea, le mandaba por mensaje Ya voy para allá Y que grabara a ver si el perro se daba cuenta Y sí, el perro se daba cuenta Casi 10 calles antes de que él llegara Pasaba mucho con Blackie, mi amor uh -huh también, eh, cuando me tocaba ir a prácticas o regresar de la escuela sola o algo, dice mi mamá que este, como un, unos dos minutos o uno antes de que llegara, uh -huh. Blacky ya estaba en la ventana esperándome sí como que tienen esa, esa partecita para no premonición, uh -huh. pero como para saber que ahí vienen, uh -huh. dice yo el miércoles para amanecer jueves aluciné con mi gato que se quedó en casa solo encerrado, y senté que de se había llorado y después estaba acostado conmigo en el hospital. Solo eso sentí. Dice Noé Espinosa, que estuvo en internado por COVID. Dice neil Jamón Flores. Eh, yo no escuché cosas, pero sí me desperté en la madrugada. Tuve un sueño bien creepy y me costó dormir justo ese miércoles. ¿Ves? Mucha gente sí ha reportado, reportado cositas así. Jim Muñoz dice también... Mi secundaria y prepa estaban en Santa María la Ribera. ahí los guardias de seguridad nocturno no duraban más de un mes por las cosas que sucedían en los últimos pisos, ya que decían que había una chica que corría por los pasillos, entonces solo se limitaban a vigilar por las cámaras de seguridad hasta que terminaron renunciando. Eh, okay. Yo sí le dije a mi hermana que escuchaba cosas, ella así como de, ya güey, estás marihuana, ahora sé que no estaba loca. Pues esa vez que te dije, amor, que también estábamos en Santa María la Ribera y que ya era bien noche. Ah, como... que se escuchaba como si estuvieran quemándose. Ajá, que se estaba, había como gente como lamentándose. De hecho, no tenía mucho que había pasado lo de los quemados. Entonces, ya debe tener un Ya debe tener tantito. Sí, se, se escuchaba lamentos, pero así bien cañones, amigos. Así como muy parecido al de la gente que se quemó por, en la explosión del gas. Del este, ¿Cómo se llamaba? De Lo de los... Guachicoleros uh -huh. Así es Dave May eh, Yo soy el que hago los dibujitos que están en esas publicaciones Por cierto Dice en el palacio de minería se aparece el fantasma de Jacinto A ver cuéntanos, el, cuéntanos. La, historia, la, la historia de Jacinto Dice vivo al lado del panteón qué miedo Deja, eh, Me aviento los mensajitos más rápido Porque se me van desapareciendo acá Dice yo creo que esto del agua tiene sentido En Japón por ejemplo los baños también suelen salir fantasmas y cosas sí de ahí salen muchas De leyendas urbanas al respecto Dice, ¿te imaginas que alguien gima en ese lugar y se queda guardado el gemido y que cuando le pegues al edificio gima? Pues mira, no sé qué tanto le han de haber dicho a mi teléfono celular, pero durante una temporada ahí te estuvo como pendejo cayendo en los videos de gemidos. Era horrible porque estaba normal y de repente ¡eh! salía el pinche gemidote ahí. Lo bueno es que ya dejaron de hacer eso. Era cliente de esos pinches videos. Dice, para llegar a mi casa unos 300 metros está el panteón y se siente una paz bien chida. Sí, hay, hay algunos sitios que están bien tranquilos y hay otros que están bien raros. Eh, dice, oye, sí le creen a Alberto no... ¿Qué? Oye, sí le creen a Alberto no sé qué, el que sale en Extranormal. Dice, pues tenía... tiene ratos raros. O sea, una parte del, de la bronca con muchos de los que crean contenido paranormal... Es de que en alguno de tantos sí puede tener alguna chicharita, pero como también eh, no siempre les van a andar presentando, a veces se rellenan de mucha paja sí. eh, para poder como seguir teniendo contenido, es lo malo, y se vician mucho con eso. Y por ejemplo, nos tocó en uno, una oportunidad ¿no? que tuvimos siguiendo un, un canal que casi de a diario hacía transmisiones en Panteones, y eran dos horas y media, tres horas sin escuchar nada, así totalmente nada. Y pues trataban de sacar lo que fuera, ¿no? De llevaran huijas, salían con, haciendo invocaciones. güey. Era así como nulo su, su desmadre. Sí. Dice Rodrigo García, actualmente estoy en Canadá estudiando y rento casa. Y esto me pasó hace unas semanas. Me desperté a eso de las 7 am para ir al baño. Regresando a la cama, vi como mi toalla se, movi se mueve sola. Y no había viento como para que la moviera. Y las ventanas estaban cerradas. Como comentario, un compañero de la casa me comenta oh. que la previa dueña... De la casa falleció acá y llegó a, me, a manos del casero actual. Órale. Dice... J. Antonio Jos, José Antonio, cuando era médico pasante en la Sierra de Querétaro, en Landa de Matamoros, me pasaron muchas cosas raras y preguntando con la gente, me comentaron que muchos compañeros antes que a mí les pasaron cosas bastante tétricas. Dice no Espinosa, extra normal era chido, tenía buenos reportajes, pero poco a poco ha ido decayendo mucho. Alberto del arco está más chidas las investigaciones. Oralea. Dice, yo vivo, Carlos Gámez dice Yo vivo detrás de una primaria y en una ocasión Un espíritu de una niña se metió a mi casa A jugar con mi hermana Le jaló las cobijas cuando estaba acostada Y desapareció en el aire Al día siguiente cuando llegó un conocido de mi madre Vio de reojo salir a una niña ¿Qué tipo de gritos fueron los que se escucharon? Eh, ¿Los del miércoles no sé, la... o los míos? Los que escuché hace como un año Dice Diana Rex Mi preparatoria estaba en la ex Penitenciaría de Mérida y cuando nos quedábamos a tomar taller en la tarde-noche, se sentía súper pesado en el ambiente. Hubo días que... Ah, hubo días donde escuchábamos la risa de una niña pequeña y los de mi taller éramos los únicos que estaban ahí... Oye, oye, oye, oye, oye, Espérame. es que era el black y loco. está loco. Eh, y los de mi taller éramos los únicos que estaban ahí, además de los señores de intendencia, y a mi maestro le dio tanto miedo que nos dejó ir temprano, considerando que el taller terminaba a las ocho y media, no manches, los dejaban bien tarde. Sí. A ver, súbete. También Rodríguez dice, algo que me sorprendió mucho en el Palacio de Minería es que una vez fueron de incursión unos niños y los llevaron al techo para que vieran una conexión que tienen con el palacio, eh, con, oye, edificio, con otro edificio supongo, Dicen que se parece un perro y que los niños lo vieron y hasta dijeron que era mediano y de color negro, que hasta lo acariciaron. Incluso varios trabajadores han escuchado como gruñe, pero no lo han visto. ¡Wow! ¡Yo quiero! Dice, tengo el presentimiento de que mi perro es un Nahual. A veces tiene comportamientos muy extraños y he escuchado voces provenientes de los cuartos donde se mete. Pero cuando me acerco, todo queda en silencio de nuevo, dice Jair MNT. Por cierto, sí, sí se va a subir eh, este episodio a YouTube. Dice... Uh, Emily Bautista, cuando estaba en la primaria había un lugar con escombros por donde pasaba el agua, pero como éramos niños pensábamos que ahí vivía un vampiro enterrado. Uno de mis compañeros metió una varilla para ver la profundidad, tocó el agua y todos salieron corriendo pensando que era sangre. Sí, cuando eres chavito siempre te, te cuentan eso, la niña que sale en los baños o todo eso. En el colegio Salesiano Benavente, allá en Tehuacán, Puebla, donde yo estudié... En la parte de atrás estaba tétrico. había una casita súper chiquita que era como la bodega, pero se veía como las casitas clásicas de las brujas de los noventas, uh -huh. de las películas de los noventas, y todos estaban cagados con ir para allá, de hecho había como una zona donde ya decías, de aquí para allá no me meto, y estaba muy culero eso, esa, esa partecilla. Dice, ya me imagino Alberto del Arco llevando a Danja y a la tía Ñi, que el tío Danja se lo lleve a lo más encabronadamente embrujado de Oaxaca y ver cómo brinca y el mago cagado de la risa. Sí ha pasado, imagínate nada más simplemente darle una vueltita allá en la sierra, ah, donde no, a ti no te gustó. No, se va a cagar de miedo. Yo. Sí. A mi hermano le tocaba con un guajolote que teníamos, se ponía a, gorgo, a gorjear. Gorjear. A gorjear, dice. Desde que faltaban como tres minutos para que llegaran. Dice, mi perro también se altera como cinco minutos antes y lo aprovecho para flojear hasta que se altera. Dice Débora Milanesas, una tía me contó una anécdota suya con la llorona. En ese entonces vivía con mis abuelos, dijo que estaba dormida y la despertó un grito muy feo. Lo escuchaba cada vez más lejos hasta que de repente empezó a sentir mucho frío y de repente había una sombra en su ventana. Ella vivía en un segundo piso y escuchó casi un susurro. Entonces mis abuelos entraron a su cuarto, mi abuelo prendió las luces y la abuela andaba escupiendo mezcal, sí, escupiendo mezcal. Y tan pronto como entraron se fue el frío. Ok, ¿qué onda? Dice, por cierto, ¿qué sabes de los sonidos de canicas que salen de la nada? No sabríamos decirte con certeza de todo Pero, eso. son pues dicen que son Dice niños. Que son niños. Ajá. Dice que son niños y normalmente cuando los escuchas arriba están abajo deberían de tener un teléfono exclusivo que marquen para que cuenten las historias en vivo no estaría mal pues, ¿no? por cierto, por ahí hay una chica de pelos necios que ya me comentó que le gusta el, el podcast y le, estoy, le comenté hace ratito que si no se prepara unas historias es una chica que hace comixitos tú y yo la conocemos de hecho ha dormido en este preciso cuarto entonces, yo creo que nos vamos a aventar una videollamada para que también ella nos cuente algunas cositas. Ok. Dice, no sé si es muy extraño, a veces actúa como si, ¿qué? Como si razonara muy cabrón las cosas o baja cosas de los muebles cuando nadie lo ve, que es imposible que alcance. Ah, el perro que piensa que es Nahual. Sí. Dice Fabián Carlos, error, ese no es el palacio error, no es el Palacio de Minería, es el de Lecumberri, lo de Jacinto, hay un capítulo de leyendas legendarias donde lo cuenta más detallado sí, ah, e ya. efectivamente en el Palacio de Lecumberri, de hecho fuimos en una ocasión, ¿no? Uh -huh. al Palacio de Lecumberri y curiosamente ese pedacito de leyendas legendarias utilizaron un escrito que hice del Palacio de Lecumberri acerca de la historia de Juanito, <risa> pueden buscarlo googlearlo como Daniel Art eh, Lecumberri y ahí les va a salir todo el escrito <risa> lo utilizaron como, como base para ese, ese episodio eh, dice Susy Rosales, trabajo en un hospital de religiosas viejito, hay mucho espíritu chocarrero y una monjita sa santificada. Ay, güey. Yo quiero historias de ese lugar. Dice, en la primaria que te mencioné, ok, okay ese es el que leíste ahorita, ¿no? ¿Dónde? En la primaria que mencioné, una vez boteando al Panteón, alcancé por una señora dándole de vuelta una tumba y murmurando en no. ella. Muchas personas me dijeron que quizás estaba haciendo brujería, dice Diego Ricardo. Dice no Espinoza, en el caso de extranor Extranormal ya está muy actuado todas las investigaciones con, Arbel, con Alberto, digamos que de 10 sí le llegan dos que sí, que sí los asustan con madre, como el de la escuela en Chihuahua. Dice Armando Olarte, estudiaba música en un edificio antiguo y generalmente me llevo con los guardias. En el chisme... Me contaron que el velador llegaba a escuchar cuando tocaban los pianos. Y yo traté de preguntar con los administrativos si podía conseguir permiso para quedarme una noche. Jamás logré conseguir el permiso, aunque sí se sentía el ambiente medio raro. Ya dando las 8 p.m. y en una ocasión vi el rostro medio borroso tras una ventana de los salones. El salón estaba cerrado con candado. Ay, ¿dónde está eso del candado? Es de Armando Olarte. Ah, ok. Es que ya te fuiste muy abajo. Pues lo único que vivo en el momento... A mí el único que me despertó anoche fue el ruido que se hizo en el incendio del metro. Uh, ñam, ñam, ñam, ñam. Dice Emily Pérez, en la secundaria un compañero en paz descanse se suicidó, madres. En toda la semana siguiente después de ese suceso los bancos de la fila donde él se sentaba temblaban. Siempre que alguien se sentaba en esa fila su asiento temblaba. Ay güey Dice Blanca Azucena, una cosa que mi papá me ha contado muchas veces es que cuando iba a visitar a su tía y se quedaba a dormir en su casa, él dormía en un mueble de la sala, en un mueble de la sala, se acostaba en el mueble que daba vista directa a la puerta y la ventana, me cuenta que miraba a un perro muy grande y de color negro paseas, pasearse por ahí. Mónica García dice, en la secundaria nos llevaron al desierto de los leones, que por cierto también está bien chido, he visto videos, no he tenido la oportunidad de ir, dice, hay una parte del recorrido donde te llevan a las catacumbas que tienen, nos contaron historias de los mojes que vivían ahí y pues varios compañeros se espantaron. Así que lo sacaron de los jardines, pero una chica no aparecía. Después de un rato salió llorando porque dijo que se había metido a otra puerta y que un señor le dijo por dónde era la salida. Los guías nos dijeron, no dijeron nada, pero notamos que hicieron una mueca rara. Después el maestro nos dijo que los del recorrido le dijeron que no se aparecen monjes, sino un señor que antes trabajaba ahí. ¡Hola, madre! Dice Enrique Bacca, las canicas en el techo, según algunas fuentes, son brujerías que están en el son techo. Son Ah, son brujas, perdón. Ya que en su forma de volar sueltan algo que rebota por algunos momentos. ¿Brujas o niños? Esta es la cuestión. Pues, ¿qué tal si son niños brujas? ¿Como Wendy? Sí. <risa> Dice Odin Giovanni, ojalá algún día sepamos qué es lo que pasa con los fenómenos paranormales. Yo tengo la idea de que se puede aplicar el método científico y algo de física para poder explicarlo, pero la neta da culo aplicarlo. Saludos, Maicos, me encanta cómo haces podcast videos. Muchas gracias. Muchas gracias, Odín. Muchas, muchas gracias. Yo también pienso que es más física porque, pues, es energía al final del sí, día. Sí, eh, recordemos que hace 300 años de... había muchas cosas que se le daban las explicaciones eh, a, bru a brujería con cosas que realmente eran aplicaciones eh, de física que ahorita las damos por hecho, ¿no? En su momento muchas cosas eran así, pero tienen alguna explicación o pueden llegar a tener alguna explicación que todavía no le llegamos a entender. Simplemente llegando a cositas como el hielo cuántico o el hielo insteniano, El pinche. los átomos que se añaden a una temperatura muy específica, por bajo de. por abajo del ser absoluto, o en el ser absoluto, no me acuerdo específicamente bien, eh, resulta que esos átomos que se añaden, por ejemplo, si son 5 más 5, en vez de que sean 10, sino. Que se, como, como sería la propiedad normal, ¿no? 5 más 5 sería 10. En este caso, a esos 5 átomos les avientas otros 5 átomos y desaparecen. Sí. No se sabe qué verga pasa con ellos. Y también se da otra capacidad media rara con algunos átomos que todos los átomos llegan a juntarse en el mismo tiempo, al mismo espacio, en el mismo lugar, al llegar a esas temperaturas. Se pueden apilar, es como si todas las personas repletas de un cine se sentaran en una sola banca en determinado momento, al mismo tiempo, en el mismo lugar. Entonces eso va en, totalmente en contra de las leyes de la física conocida. Entonces todavía no se ha explorado esos campos. Dice Susi Rosales, Rosales, cada que muere alguien en ese hospital los pasillos huelen a flores, además de que no solo hay un fallecido, sino dos o tres. También andan deambulando un niño pequeño y una niña. La niña solo se queda en el área de pediatría, el chiquillo se la pasa por todos lados y pide galletas a los pacientes. Ay, güey. Dice Nayeli López, en el Palacio de Lecumberri me da cosa, la cúpula tiene un sonido muy raro y me causó algo de incomodidad. Pues sí se siente raro, ¿no? Al andar caminando por los pasillos de sí. por allá, entre las crujias y todo eso. No tuvimos la oportunidad de meternos a muchos más sitios por la hora que era, también ya era medianamente tarde. Y eh, no te dejan entrar si no tienes un permiso de investigación. En el cual algunos lugares están cerrados exclusivamente para que tú puedas entrar a consultar cosas, bien, no tanto a ver. Más bien como que necesitas saber a qué vas, porque, o sea, es más bien como, ah, bueno, voy a investigar sobre esto porque, pues, es un archivo general. Sí. Y pues, o sea. Es un edificio de gobierno. Ajá, en fin de y pues, ajá, y o sea, tú puedes ir a indagar sobre cosas en esos archivos, nada más tienes que pedir permiso. Uh -huh. Pero y, sí. y en esas formas Porque me metía a administración A preguntar acerca de ello Tienes que presentar Como tu, tu desmadrito No nada más Y digan Ah, oh, quiero investigar acerca No, de o sea no. Tienes que llenar una solicitud Y hacerla en forma Sí Dicen que cuál Wendy Wendy la amiga de Gasparín Que estaba vestida toda de rojito uh -huh. Wendy la brujita de Gasparín Han contado historias Del centro histórico de Puebla O de Cholula Como el ex, ex hospital psiquiátrico en Cholula Hay un ex hospital psiquiátrico en Cholula ¿Y mm -hmm. por qué no fuimos? Mm -hmm porque nos estaban apurando, <risa> sí, ya, ya, ya. hay que regresar a Cholula, hasta donde sabía lo de las canicas son como demonios y es una forma de llamar tu atención, obvio sin buenas intenciones, dice por qué el desierto de los leones se llama así si es un bosque y no hay leones, esa toca a ti, no sé, no, no sé, pues. era porque los moques confundían a algunas especies que estaban allá con leones, Ok. Sí, no, no era porque realmente hubiera leones. Según la teoría, hay otros que dicen que por este, por algunos emblemas que había, pero según unos dicen que es que los vieron raros y pensaron que eran leones americanos y como que no existen leones aquí, pero está bien. Y menos americanos. Ajá. Este, de las canicas también dicen que son duendes. Eh, también trabajo en un hospital y es cierto, siempre hay más de un fallecido. Dicen que la muerte no va solo por uno. Era lo que estábamos hablando la vez pasada, que cuando falleció el Armando Manzanero, que este... ...que probablemente iba a haber otras tres... ...otras dos muertes... ...o tres... Sí. ...cierto presidente... ...cierto presidente... ...cierto presidente... <risa> ...según yo que me acuerdo... ...yo... ...según yo que... ...cuando se escuchan canicas... ...son más bien demonios... ...que intentan en engañar a la gente... ...tomando el disfraz de niños... ...por verse más inocentes... ...y es más fácil que les des entrada... Uh -huh. ...dice... ...las canicas dicen que son duendes... ...o como el experimento... de ...la doble rendija de Jung... ...también... ...voy a investigar al respecto... Por cierto, Isabela Juliet Álvarez Ojeda A ver, chútatelo tú He oído mucho sobre ese perro negro Mi abuelo me contaba sobre la vez que lo vio Somos de una providencia No, provincia, perdón Un pueblo de Veracruz Para poder ir al mercado debemos subir por un, camio, un camino Que termina justo arriba de una capilla Y mero enfrente está un túnel Mi abuelo venía de regreso ya muy, muy entrada la noche Y mero arriba de la capilla Se topó con un perro negro grande Al principio no le vio lo raro hasta que pasó su a, pasó a su lado Dice que el perro lo siguió a, con la mirada Una mirada muy pesada para él y que, los, y que sintió escalofríos Hasta la fecha, mi abuelo, aún se acuerda de eso Pero jamás lo ha vuelto a ver Lulu Castle dice Esos perros negros en Yucatán les llaman Huaypec Según son formas de algún tipo de demonio menor Pero si sí se les aparece en los caminos de noche Pero sí se aparece, pero sí se aparece en los caminos de noche Ay Boris Ursus dice, vale gorro, me olvidé de la transmisión y mi cel aún no termina de cargarse, saludos al mayo, la tía niñi, saludos. tendré que escuchar la repetición cuando lo suban al YouTube para saber de qué se trató todo eso, está bueno este episodio. Sí, a mi papá le ayudó cuando estuvo hospitalizado muy grave en el 95, fue, una, fue en la madrugada, ella le puso bien su sonda, le hizo la plática y le dijo cómo debía indicarle a las enfermeras para, para que fuera más sencillo, nadie supo darle noticia de ella, se llamaba Gloria. Este, porque ah. alguien comentó lo de la planchada. Ok. Armando Olarte dice, según yo, ya derrumbaron el hospital psiquiátrico, ya no recuerdo bien. Dice, um, se supone que era propiedad de los hermanos León y después se convirtió en monasterio y el desierto por la lejanía con la capital, según comenta Neko Hanyu. Dice a Rodríguez, a mí, me, a mí en secundaria un maestro de historia nos llevó de excursión al centro de Puebla, a Cholula y a Huelotzingo. Bueno, chingo. Uh -huh. pero lo interesante fue un convento escondido dentro de una manzana allí encontraron muchos fetos emparedados de las monjas que iban a recluir cuando la religión era perseguida por eso el convento estaba escondido andale mm, también como lo que pasó ahí en Oaxaca del chingo de fetitos que sacaron de ahí de Santo Domingo de Guzmán dicen hospitales también hay guardias muerteras por más que hagas mueren muchos pacientes sí Sí, eso sí me... ¿A qué se refieren las eh, guardias eh, mortales? Eran guardias, o sea, no, no literal un guardia, sino literal es un conjunto de personas que están en determinada hora, esas son las guardias, y eh, hay momentos en los cuales todos los pinches pacientes que ingresan se te van. También okay. teníamos nuestros ratitos en las ambulancias, aparte de la 022 que, que estaba ahí, la PUP. Uh -huh. eh, había otra que pinche ambulancia era de tiro por viaje, diario, diario, diario, diario, diario Tenían que morirse de fácil 5 en esa pincha ambulancia. Ok. Estaba muy, muy pesada esa, eh, esa ambulancia. Sí, no, estaba muy cabrón esa. Dice Argen, Argentus Alae Ignis, también trabajo en un hospital y efectivamente siempre que fallece un paciente, la mayoría de, los, de las veces es, es, en un, es en una cama en específica, que comúnmente la llamamos cama maldita. Sí, por eso también les digo eh, a personas que están en los hospitales, y ¿sabes cuántas personas han muerto Ay, en estas camas? <risa> Buenas noches, sí, Itzi. Sí. Dice. Lo, bueno, tú, Lalo. Dice Rodrigo García, un profe de acá, nos comentó en una ocasión que hay un restaurante, muy sabroso, por cierto, en donde aparecen cosas. Los empleados han contado que se les aparecen cosas mediaculeras cuando está cerrado este. Habría que ver qué qué, qué restaurante es. ¿Cada cuándo se suben los capítulos? Soy nuevo por acá. ¿Qué tal, Diego Ricardo? Se suben normalmente en la semana, depende de más o menos eh, en el momento en el cual eh, nos desocupemos un poquito para subirlos a YouTube o a Spotify o a iTunes. Pero si quieres escuchar las transmisiones en vivo, son los viernes y los miércoles entre 9 y media y 10 de la noche. Ok, dice Karina Toledo, en Cuernavaca hay una fuente llamada Fuente de los Leones y tiene unas figuras medio extrañas. Se dice que los españoles la, la pidieron con leones y como los habitantes no sabían cómo eran, hicieron figuras raras. Sí, es normal. Uh -huh. Porque pues es así como de, ah, pues era, es un animal así, con melena o no sé y pues nada no, más así, ah, bueno. sí. Lo voy a interpretar. Nayeli López nos dice, así es para ingresar al Archivo General de la Nación, son especiales, tienes que meter oficio a tu escuela si quieres consultar los archivos, pero si vas como de visita puedes entrar, a ver, solo te registras, eh, también hay guías turísticas, la verdad no recuerdo cómo pudimos entrar, tuvimos que decir mentira piadosa que veníamos con un grupo escolar y jaja, ja, rellenamos el formulario, pues teníamos que investigar sobre su biblioteca y varios de mis compañeros antes de mí ya habían ido más temprano y así no hubo tanto problema. Dice Diana Rex, según recuerda el huaypec es un brujo que puede convertirse en un perro, como el huaychivo. Okay. Vendría siendo como una versión de, este, de Nahuales también. Eh, dice Débora Milanesas, que le cuentes lo, las historias de los fetos de Santo Domingo. eso Está complejita y quiero tener esta una referencia de alguien que estuvo trabajando... En la biblioteca de Burgoa, para que nos cuente un poquito más al respecto, esa te la debo para otra otra transmisión. Dice Susi Rosales, los pacientes por las, por las noches ven una monja de hábito negro, las religiosas que manejan el hospital tienen el hábito blanco y hasta hablan con ella, después de su visita dicen que ha, ha habido recuperaciones misteriosas, por eso le hicieron la santa. Oh. Dice Enrique Beca Los perros negros se les pueden clasificar como elemental o demonio menor Y no es el único de una sola religión o cultura Se expone que algunos custodian tumbas, tesoros que han buscado alimentarse de energía espiritual o almas También Sari Pérez dice En Tlaxcalita la Bella, en el ex convento de San Francisco, de Tlaxcala Centro y en un pueblito llamado Tepeyanco Han encontrado cráneos de bebés y fetos también oh. Es que si sí, pinches mojitas le entraban, pero sabroso Dice Lulu Castle eh, pueden ser ambos, algunos brujos, pueden ser ambos, algunos brujos se convierten en animales, son como los nahuales, pero no todos son white, white pack, son personas, algunos son demonios, bueno, eso leí en un, en un compendio de leyendas de Yucatán. Dice, he oído mucho acerca de ese perro negro, mi abuelo me contaba una vez que lo vio, somos de una provincia del pueblo de Verdad, ah, ok, ok, ok, ese ya este... ¿Lo contaste? Es que de repente me aparecieron hace un chingo de mensajes. Sí, mi papá nuevamente estuvo muy grave en octubre, pero antes de morir nos dijo que el área de COVID en un hospital de aquí de Tamaulipas ya estaban perdiendo la razón los médicos y enfermeras que ahí trabajan casi como un culto. Ok. Eh, ya leíste el de Tlaxcalita, la bella, ¿verdad? Sí. Cuando mi abuela era joven, le dio neumonía, su papá la fue a dejar en el hospital y ella se quedó sola ahí, nadie se quedó a cuidarla y ella estaba muy enferma, pero eh, pero que en cierto momento una señora vestida de negro se sentó junto a su cama y le dijo, no te preocupes niña, te vas a recuperar. La abuela dijo que esa señora era la muerte. Madres. Ok. Eh, Emily Pérez dice alguien sabe qué rollo con la iglesia de Tampico, Tamaulipas una que tiene esvásticas nazis en el suelo está fuera del tema pero si alguien sabe se lo agradecería la info, no tengo información al respecto pero también la esvástica ha sido utilizada en muchas otras ocasiones no propiamente eh, únicamente con inclinación nazi sino también hay otras cuantas cosas pero que esté precisamente en una iglesia eh, no sabría decir qué pedo porque no, no, no hay una relación directa entre la esvástica eh, al menos con el cristianismo, directo, directo, al menos en esta parte del mundo, no. Dice, Por, ¿qué? Perdón. Ney. Ney. Okay. Dice Ney Jamón Flores, eso de los guardias en los hospitales suele pasar cuando a alguien se le ocurre decir la guardia está tranquila y pum, papá, la guardia se descontrola. Sí, también te, te acuerdas cuando te comenté en alguna ocasión que nos pusieron de este para cuidar ahí la caseta, que no había pasado ningún accidente. Sí, que estábamos en una caseta, nos mandaron una caseta, no sé si fue castigo qué chingados, nos mandaron una caseta a cuidar, eh, para que reemplazáramos unos güeyes, y ahí estábamos, y estaba el, el, el día súper, bueno, más bien la noche súper tranquila, y estábamos bromeando con los güeyes que tienen eh, unos, unas grúas a un costado, que la noche estaba bien tranquila, y esos güeyes, sí, güey, no ha salido para pa el chivo, cabrón, no ha salido una lana para esto, pero pues no, ahorita no te preocupes, vamos a patear al diablo. ...para que, que, que se ponga feo esto... ...yo así, ¿de patear al diablo? ¿qué pedo? Dice, sí, tú cállate, tú no preguntes tanto güey... ...dice que se fueron a... ...bueno, este güey se, se fue tantito para allá... ...y me dice... Eh, ...insisto, tú lo que veas, no, no preguntas qué pedo... ...yo así, no mames... ¿Qué, de, ...de qué se trata, qué chingados... ...y agarraron literal un diablo para cargar cosas... ...o sea, el diablo que utilizan, eh, por ejemplo... ...las centrales de abasto y todo eso... ...y sí. le, literal, lo empezaron a agarrar a, pat, a patadas... Okay. O ...está sea, lo pusieron en el piso, lo empezaron a patear... le empezaron a decir de cosas... Y no pasaron ni qué te gusta, ni cinco minutos después de que hicieron eso y empezaron a caer un chingo de accidentes. Okay. Dice Adriana Pérez, hay otra en Real de 14 con esvásticas en el suelo de madera. Sí, están diciendo que no eran este únicas de los nazis, que también se, se usaban para las religiones. Deja, actualizo el chat porque no me salen muchos de los mensajitos que tú sí ves. Ya, ya estoy bien abajo, amor. Okay. Dice que es el Carranza. Depende del sentido, si era en forma de cuadrado o, y en sentido de las agujas del reloj, es un símbolo budista de vida. La esvástica nazi es un rombo y en contra de las agujas del reloj. El doc, la guardia, está está, está tranquila, el fantasma. Pues, pues no, no mi <risa> <risa> Esa frase está maldita en los hospitales, está prohibida. Sí, es así de, güey, estás bien tranquilito ahorita, cállate, pendejo, no sabes lo que te va a llegar. <risa> Como cuando vas manejando y dices, no hay nada de tráfico y pum... Sí, no, eh, había ratitos en los cuales nosotros ni en cuenta. Así decía, güey, ¿qué, qué chingón que no tenemos chamba. Cállate, pendejo, cállate. Dice Ana G. Ugarte. Sí, toda la gente del sector salud, mis respetos, la verdad. Les toca cada caso desde nacimientos, abuso, accidentes terribles. A veces no sé cómo se mantienen cuerdos. Mi mamá era enfermera de quirófano. Dice, sí, está prohibido decir, está tranquilo el servicio y menos en urgencias o medicina interna, porque luego, luego... Eh, cae paro paciente y se petatea a algún paciente el diablo en el infierno y están pa pateando al tocayo ya me enojé. dice rodrigo garcía por si equipos el nombre del restaurante es el spaghetti factory en vancouver y de paso está igual la estación del metro de vancouver llamada warfront donde está embrujada dice esa estación dice funcionar lo del diablo para otras chambas imagínense un pastelero ¿Ah. <risa> Oye, Maigo, ¿no tienes ahorita nada de comisiones? Estoy saturado, saturadísimo ahorita. Más bien se la pasó pateando el pinche diablo, más bien. La sí, sí, sí, sí, sí. Pues ahora sí ya te olvido Y bueno, chicos, con esto ya oh. acabamos directamente esta transmisión que dijimos que iba a ser rapidita. Y mira, nos ya vamos una hora cuarenta, cuando realmente las que deberían aguantar más serían las de Memorias de Nahual. Pero pues ya saben cómo, cómo nos la andamos eh, gastando por acá. Ay, güey. Muchísimas gracias a toda la gentecita que nos estuvo con nosotros acompañando en esta nochecita. Si eres nuevo, bienvenido a este desmadrito. Espero te haya gustado un poquito los chacharitas que andamos haciendo. Te recuerdo que esto se llama Tulpa de la Medianoche, es parte de Memorias de Nahual, que es el programa completo, el cual se transmite los viernes de 9 y media o 10 de la noche en adelante, lo que dure el episodio. Hacemos las transmisiones en vivo contando historias de terror, contando anécdotas, leyendo algunos cuantos comentarios y tratando de amenizar un poquito la noche con esos toquecitos creepies. Y para toda la gentecita hermosa que también nos estuvo acompañando, muchísimas gracias a toda la gentecita con todas sus estrellitas, con las aportaciones que han hecho. Recuerden que no solamente pueden dar estrellitas, también pueden donar si es que gustan hacerlo a través de nuestro PayPal que se encuentra directamente en la pantalla o también a través de la cuenta de Vancomer que se encuentra de aquel ladito o con estrellitas. De igual forma, si gustan comprar algunas cositas para el programa, pueden hacerlo a través de nuestra wishlist que se encuentra en la descripción de este programita. Y recuerden que terminando esto, pasando unos cuantos días, eh, se sube directamente a YouTube y a las demás plataformas de eh, streaming, en este caso de podcast, ya sea Spotify, ya sea iTunes y más cositas. Si gustan seguirnos en nuestras redes sociales, la tía Clau se las va a contar en este momento que son... Por Twitter estoy como StarsCherry y en Instagram estoy como Cherry Stars. Ahí pueden encontrar a la tía Clau, quien está eh, constantemente ahí echando porras y ánimos a sus bebés. Y de este ladito pueden encontrarme como Dan Art en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, TikTok todas esas, ahí ando eh, echando desmadrito con ustedes y pueden encontrar el programa como tulpa, como tulpa de la Medianoche, pero sobre todo como Memorias de un Nahual. Así es que les agradecemos mucho el haber estado con nosotros, de verdad, gracias por haberse estado aquí ya una hora, 40 minutos echando desmadrito con nosotros, pero nosotros tenemos que regresar a hacer unas cuantas chambas, salmones, háganme espacio, yo quiero ir para allá. Gracias, gracias por haber estado. ¿Algún último mensajito, Tía Glau? Muchas gracias por acompañarnos, bebés, no olviden que los queremos mucho y los esperamos en la siguiente inicial. Nos esperamos en la siguiente emisión, espero les haya gustado en esta emisión de La Tulpa de Era como las 9 y media, todo gracias a un pinche monito de La Rosca de Reyes, que por cierto no es Chuchín, es uno de los monitos porque significaba que eh, los inocentes andaban escondiendo de que los anduviera buscando ahí nada más Herodes. pero eso ya es pellejos de otro costal. Nosotros nos retiramos diciéndoles que pasen muy bonita noche. Abracen a su tulpa o si quieren agarrarse de la yugular de Quetzalcoatl, pueden hacerlo con toda confianza. Espero pasen una bonita noche. Nosotros nos despedimos diciéndoles adiós, cuídense mucho. Besitos en sus tatemas. Eso chingados, nos despedimos, muchas gracias, nos andamos viendo por allá, muchas gracias Dalmita por las estrellas que ahorita me acaba de salir, por toda la gentecita que nos anduvo dando estrellas, gracias, gracias, gracias, Itzel Santos, eh, Dalma, también por acá, por acá, por acá, por acá teníamos otro que había soltado algunas cuantas estrellitas para el, los tacos, Kuala eh, Yankee Yandros nos dio 25 estrellitas y más gentecita que ya no me permite ver el deck de aquí. Gracias por haber estado por acá. Nos andamos viendo. Un abrazote. Cuídense. Y si son nuevos, bienvenidos a estos nuestros nuevos Tulpi Babies. Chicos, gracias. Descansen. Un besote. Hasta pronto. Chispita existe. Chispita es amor. Chispita existe. Chispita es amor. Chispitas. Te Chispita vive en tu corazón, baby. Adiós, cuídense. Adiós.